Estás entrando a Larkemo, Larkemo, Larkemo, el universo oculto de Oxlack investigador. Larkemo. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Eh... Yo me iba a dormir, pensé que habría transmisión, sí va a haber transmisión, vamos iniciando, ya es nochecita, pero bueno. Para los que se queden despiertos, para los que estén trabajando, para la gente que eh, este horario sea normal, pues bueno, vamos a estar juntos hoy platicando sobre un tema muy interesante. Y debo de decirles que hoy tenía un invitado, un invitado que, pues al final de cuentas, decidió ya no salir... Ahorita les explico mejor quién era este invitado, por qué ya no decidió salir, qué fue lo que sucedió. Eh, es por eso que iniciamos tan tarde, porque a las 10 de la noche teníamos la cita con esta persona. Y bueno, terminó ya no estando. Pero mientras tanto le doy la bienvenida a toda la gente que se está uniendo, Velasco, Ablom, a, a Jan Mesa, a Ulises Cervantes, a y a Jordi El Niño, Diana Maiden, también un abrazo. Voy a apagar las luces, creo que se, se siente mejor el ambiente con las luces apagadas. Denme un segundo. Y vamos a prender esto. ¿Lo prende? Oye, ¿por qué no prendes? Ah, ya. Ok. Vamos a apagar las luces. Y así se siente un ambiente mucho, mucho mejor. ¿Cómo están? Primero que nada, eh, quiero agradecerles el que esta noche me acompañen. Espero que su fin de semana haya sido muy bueno, que todos estén muy bien. Eh, quiero aprovechar también la oportunidad para mandarle un fuerte abrazo, un beso, una felicitación a Andrea, hoy es su cumpleaños, ya está por terminar, faltan 20 minutos para que termine el día de su cumpleaños, pero bueno, quiero, quiero mandarle un, un fuerte abrazo, decirle que la quiero mucho, que espero que haya tenido un bonito día, que cumpla muchos más, y que toda su vida sea maravillosa, le deseo lo mejor a Andrea está cumpliendo años, le mando un abrazo y un beso, eh, no está en la transmisión, pero pues eh, claro que, creo que, que yo la quiero mucho y bueno, es su cumpleaños, así que pues iniciamos con esto, dice por aquí Dracul, eh, gracias a Dracul Alcalá Ramírez que le mandaba un mensajito para mi mamá. Un gran saludo, un abrazo desde Sonora. Eh, mi cumple es pasado mañana, dice a la Torre Sarita. Bueno, a Sarita también le vamos a mandar de una vez un, un fuerte abrazo por su cumpleaños. Sarita, deseo que te la pases muy bien en tu cumpleaños, que es el miércoles. Saludos, Ox desde California. Luis, un abrazo. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi hermano? A Jenny33. Un abrazo a Jenny33 también, que es eh, Jenny, es parte de Patreon. Le mando un abrazo a Jenny, gracias por el apoyo en Patreon, es una de mis patronas, aquí está, se las presento. Bibi Victor dice saludos, un abrazo Bibi, cómo estás? Felicitaciones a Andrea, a Rebeca Hernández, eh, vamos a tener una noche interesante, vamos a tener un tema. El día de hoy los había invitado a la transmisión porque habíamos, yo les había pedido eh, les había mencionado que una persona, un doctor en, en Tasco Guerrero, había hecho una presentación de una momia extraterrestre, de un cráneo extraterrestre y de piezas arqueológicas que eh, representaban a seres extraterrestres. Esto fue hace unos días en Tasco. Yo les pedí aquí de favor a todos ustedes que si me querían apoyar en donativo al, al Paypal, aquí está mi Paypal, o en donativo directamente a mi tarjeta, o en donativo en Superchat, o de cualquier forma que me apoyaran. Eh, ¿Para qué? Para que pudiéramos ir, bueno, yo iría a Tasco precisamente a entrevistar a esta persona hacer un documental sobre este cráneo extraterrestre, sobre esa momia extraterrestre, sobre las cosas que encontraron. Pero bueno, solamente tuve algunas donaciones, como unas dos donaciones, que agradezco inmensamente quien, quien me apoyó, que sí quiso que, que, que fuéramos a Tazco Me hicieron dos donaciones, pero obviamente no alcanzó las, las donaciones. No, no, no hubo mucha respuesta y entonces obviamente no conseguí el dinero para poder ir Pero bueno eh, Como esta gente que fueron dos Que me hicieron donaciones Pues para que no No sintieran Que el, el proyecto Se quedara así Lo que hice fue eh, Buscar a la persona, buscar al doctor Y Hacerle Hacerle ver que, que estaba interesado En esas piezas, que estaba interesado Hacer el documental que si nos podíamos ver, etcétera, pero bueno, pues eh, resultó que solamente si yo pagaba viáticos y nos presentaba las, eh, las evidencias en, en, en Acapulco, entonces no me alcanzó para ir a Tazco, menos me iba a alcanzar para pagar este, sus viáticos, para llevarlos a Acapulco, a que me enseñaran las momias y los artefactos extraterrestres, pero pues bueno, lo cambié por eh, que me regalara una entrevista el día de hoy, una entrevista para que nos platicara sobre qué son estas cosas, dónde las encontraron, quién las encontró, le han hecho estudios al cráneo, a la momia, eh, qué valor tienen estos objetos, por qué en Entasco Guerrero, por qué eh, solamente lo presentó a pocos, eh, a pocos medios, eh, ¿qué, qué, va, qué va a seguir de esta investigación, etcétera, ¿no? Quería saber a todo acerca de esta momia y el cráneo extraterrestre. Gracias a Nicolás Santillana que nos manda 8,900 pesos colombianos. Dice: Hola, Oxlack, vas a hablar de cosas paranormales, eh, de cosas eh, ufológicas. Hoy vamos a hablar de cosas ufológicas, porque precisamente le estoy platicando sobre este misterio, este enigma. ¿Qué sucedió que.? Eh, me, por medio de mi compañero Santo Moret, estuve eh, localizando a esta persona, a este doctor y bueno, lo que él dijo es que las personas que tienen la momia ya no querían que fuera expuesta que iban a esconder el cráneo, incluso que ya no sabía dónde estaba el cráneo entonces, eso me pareció muy extraño porque días antes habían hecho una presentación a medios y por medio del canal de YouTube y demás. Y de pronto cuando yo pregunto, cuando yo me intereso en el tema, al parecer ya la momia ya no está para exhibición, el cráneo lo desaparecieron, etc. Y que si queríamos pues eh, conocer el cráneo, la momia, que si queríamos hacer todo eso que pudiera hablar él con las personas que las tienen para que fuéramos hasta Acapulco, que yo pagara los viáticos, eh, obviamente su transporte, su, su hotel, sus comidas, para que me enseñaran la momia y el cráneo. Esto yo solamente lo puedo hacer con su ayuda. Cualquier tipo de investigación o caso que tenga que ir a visitar, por ejemplo, en la tienda de mario obviamente pues ir hasta guadalajara me gasto bastante dinero y todo esto pues eh, lo puedo hacer si ustedes me ayudan así que si en alguna otra ocasión eh, les puedo proponer otro lugar para investigar y hacer videos, a ver si me apoyan eh, ustedes con con esto de, de los gastos y lo podemos realizar lamentablemente en esta ocasión pues no se reunieron los los, este, el dinero suficiente y entonces pues al menos íbamos a tener la entrevista para aquella gente que, que sí me apoyó, que fueron dos donaciones y lo íbamos a tener a este doctor que nos explicara, que nos contara cómo sucedieron los hechos y este caso tan interesante. <coughs> eh, cuando yo hace rato le pido a mi amigo Santo Moret, que entre a la transmisión, que entre con el doctor, pues al final parece que ya no se pudo, parece que el doctor ya no respondía. Es como si simplemente no quisieran, ¿no? Simplemente no quisieran que yo los entrevistara. Ahorita vamos a ver algo. Ahorita les voy a enseñar la momia, les voy a enseñar el cráneo extraterrestre, les voy a enseñar todo eso que yo quería documentar. No es la primera vez que me pasa esto. Creo que muchas personas que están involucrados en el tema paranormal y en el tema ufológico, yo la verdad no me siento, yo no me siento alguien importante, yo no me siento un referente, yo no siento que sea una personalidad en la temática, no lo siento. Sí sé que soy bien chingón, sé que sé un chingo, sé que la verdad hago mis cosas bien chingonas, pero así de que me sienta que soy el máster. Eh, masters y el reconocido a nivel mundial sí soy reconocido a nivel mundial pero pues no tanto no me, no, no me doy mi taco bueno a lo que voy a lo que voy es que ahora que he estado invitando a personas que tienen mucho tiempo en el tema que yo las conocí desde siempre que estaban involucrados en estos temas y que los quiero entrevistar este no me no me contestan tengo un, eh, tengo un eh, investigador que es de Puerto Rico que me interesaría mucho hablar con él porque tiene casos buenísimos o al menos él, ha, pues obviamente en Puerto Rico ha sucedido casos bien interesantes y él ha estado documentando, publicando y demás sobre eso. Le lo, lo agregué al Facebook, eh, le mandé mensaje, y solamente leía mis mensajes. O sea, obviamente se ve cuando los lee. Leía todos mis mensajes y, oh, que queremos entrevistarlo, queremos que nos platique sobre estos temas en Puerto Rico. La gente que, que está en las transmisiones es muy interesada de estos temas y usted, pues, ya lleva bastantes años. Nos gustaría escuchar todas estas historias. Y solamente me lee, me lee, me lee, me lee y no me, no me dice nada. No me dice sí, no, Nada nada. Este es uno de estos investigadores ufológicos en, en Puerto Rico que ya me di por vencido porque no me responde nada. Entonces creo que me conocen. Yo no, no, no soy, no soy creído y pienso que todos me conozcan, ¿no? No, no, al contrario. Entonces creo que me conocen y por algo no quieren que los entreviste. Lo mismo pasó con un colombiano, le mandé mensaje, yo lo sigo en Twitter, eh, le mandé un, un tweet también de, oye, te mandé un mensaje, etcétera. Lo mismo, Bien, me vio, me dejó en visto y no me contestó. Es o oh, son personas que se creen mucho o son personas que me conocen y tienen miedo de que los entreviste No tengan miedo que los entreviste Aquí en mis entrevistados no es para que, para que yo los, que los ponga en jaque. No es para que me burle No es para que eh, los intimide con preguntas, los interrogue. No, no es para eso. En este programa y en este podcast, ya les he dicho, todas las personas que hablen de temas de este misterio son bien recibidos. Así hablen cosas que nosotros no, no creemos, que pensamos que son fantasía. Cualquier cosa no importa. Aquí en el podcast Oxlack lo que interesa es escuchar todas las diferentes opiniones, todas las diferentes experiencias, todas las diferentes formas de presentar el fenómeno. Incluso estoy pensando invitar al payaso de la Toledo, incluso estoy pensando en invitarlo me parece que es un muy buen espacio para escuchar a todos y que ustedes decidan a quién le hacen caso, a quién no, quién está diciendo barbaridades, quién no, etcétera. Aquí solamente quiero gente que ya lleva sus años, que esté involucrada en estos temas y que piense lo que piense o crea lo que crea o si está bien o está mal, no importa. Yo solamente los quiero entrevistar, quiero conocerlos. Así pasó con este puertorriqueño, así pasa, o está pasando con este colombiano. Eh, a otro, a otro que para mí es un personaje muy respetable, que sé que es muy conocedor del tema ovni, que parece que tiene una percepción súper objetiva del fenómeno, que es un señor que lleva años y años y años leyendo, investigando, documentando. Es buenísimo ese señor. No es famoso. No es una persona que esté en redes sociales. No es una persona que, que se presente con la temática. No. Solamente sé que es un súper conocedor del, del tema, pero nunca se sale a, a cámara a hablar de sus cosas. Lo invité por medio de un amigo que lo conoce, para mí mis respetos a ese señor, pero lo mismo, que no, me, me mandó a decir que no tiene tiempo, eh, cuando todas las veces sale con mi amigo en sus transmisiones, cada rato sale, cada rato sale hablando con mi amigo en las transmisiones, pero para mí no tenía tiempo, ¿por qué? Les voy a ser súper sincero, no es por levantarme el cuello, no es por sentirme mucho, al contrario, no, pero les voy a decir una cosa. Hay personas dentro de este medio que me conocieron por desmentir los casos, por desmentir a los charlatanes, por decir la verdad. Hay otros, por eso me odian unos, otros me odian porque yo no tuve la culpa de que mis videos eh, empezaran a ser vistos por muchas personas, de que comenzara a tener el cariño de ustedes, del de que me invitaran a programas de televisión, a revistas, a eventos, que tuviera eh, trabajo con marcas, con películas, etcétera, no tuve la culpa. Yo simplemente hice lo que me gustaba y lo trataba y lo trato de hacer de la mejor forma. Que esto haya traído consecuencias positivas para, para mí mi vida, este, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor de cumplir un sueño y de poder trabajar en algo que a mí me guste. Bueno, pues estas personas, como llevan tanto tiempo en la temática, pues son celosos, están envidiosos, están celosos. Eh, bueno, antes me, no me importaba, me valían todas estas personas que me tenían celos, me tenían envidia, me tenían coraje, además me valía porque, pues al final de cuentas, yo estaba haciendo lo mío y ellos pues en su forma de presentar los fenómenos no les iba bien, pues esa es su cosa, yo solamente yo no vine aquí a competir con nadie vine simplemente a hacer lo mío y lo que me gusta entonces por eso creo que también no están aceptando algunos de los que quiero invitar que son personajes viejos de vieja escuela, son personajes eh, son señores que ya tienen mucho tiempo hablando sobre esto y que no son conocidos pero que yo sé que que tienen mucho por decir, que en su manera y en su forma saben demasiado y por eso se los quiero presentar, por eso los quiero traer aquí, por eso quiero entrevistarlos con toda la sencillez. Yo no estoy aquí sintiéndome más ni mucho menos. Yo aquí aprendo de todos y en los libros y revistas que leo sigo aprendiendo, eh, estaré haciendo lo mío y mientras tanto a mis invitados, a los que traiga aquí, los tengo que respetar, eso es justo, eso es honor, saludos, Soclac. te miro desde California, te mando un abrazo, gracias Adriana, por apoyarme, con 10 dólares, en el super chat, gracias Adriana, miren eso, me hace muy feliz, gracias Adriana, qué buena onda Adriana, qué buena onda, y también a Víctor Galván, que le manda 50 pesos, desde ánimo, Ox. algo temen esos charlatanes, saludos, pues entre, entre envidia, coraje, tener miedo, no sé, pero los, de la, gracias, pero los de la vieja escuela nada más me están dando negativas. Les voy a contar de otro, que me parece que este es de Nueva Escuela, por ejemplo, este otro, no voy a decir quién es, es de, es de Nueva Escuela, tiene un, un, un, un canal paranormal, hablaba sobre, tele, sobre, program, sobre fenómenos paranormales, pero también a la vez eh, hablaba escépticamente, ¿no? Decía que eso no existía. Entonces a mí, y, y yo, lo, yo le hablaba, era mi amigo, nos conocimos desde siempre que estamos en YouTube, etcétera. Pero lo traté de invitar, le marqué a su teléfono, busqué su nuevo teléfono, le mandé a decir con el otro amigo y nada más no me dan respuesta de él. Es decir, no quiere hablar conmigo. No quiere hablar conmigo. Yo lo quería traer a este programa para que nos hablara desde su forma escéptica. Preguntarle por qué no creen el fenómeno, cuáles fenómenos sí existen, qué fenómenos no existen, por qué no existen. Eh, preguntarle por todo, porque lo, él dice que nada es cierto, que solamente hace los temas paranormales para generar ingresos y entretenimiento. Ya no me peleo con eso, ya no discuto eso. Entonces me gustaba la idea en que él viniera a exponer el tema paranormal y ufológico desde su percepción escéptica. Pues bueno, no quiere, simplemente no quiere. ¿Por qué? No sé, no sé. Eh, tenemos el otro caso de Mystery World, que también es otro chico nuevo. Lo mismo, simplemente no quiere. No quiere, yo no le echo nada malo, a mí me cae bien pero simplemente que conmigo no, ¿por qué? Mauricio Carrera nos mandó 130 pesotes, gracias Mauricio Carrera, un abrazote, gracias. Pero les digo, les digo, son gente que al final de cuentas mmm, son son tienen lo suyo, tienen sus conocimientos pero que no hacen al final de cuentas la diferencia, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que todas las personas pueden decirnos cosas y aprender de todos ellos, de, de acuerdo a su forma de presentar la temática. Eh, seguiré invitando personalidades de la vieja escuela, de la nueva escuela, para toda mi legión de noñitas, a gente muy importante que conozcan desde hace mucho tiempo y para todos los que son chicos que son menores de 30 años, pues a todos estos que están a, hablando sobre fenómenos paranormales, sobre creepypasta, sobre terror, etcétera, también los traeré. Es bien interesante eh, hacer plática con personas que se dedican de lleno y que saben, saben de lo que hablan. Es súper interesante así estén erradas o, o, o no, pero es súper bueno tener una charla. Eh, gracias a Ramón García Hernández, dice, si no quieren salir contigo es puro show, Ramón García Hernández, algo, algo les pasa, no sé, yo no, yo no pienso que yo atemorice a personas, al contrario. Dice, invita a Antonio Samudio, dice Sandra T. Eh, Sandra T. Invita a Antonio Samudio. Eh, no lo he, no lo he invitado. Tengo el contacto directo para invitarlo pero no sé si quiera venir. Ojalá acepte. El día de... Al rato, cuando termine la transmisión, le voy a escribir a mi manager y le voy a decir, dile a Antonio Zamudio que me gustaría entrevistarlo y ojalá acepte. Ya para que... A la gente que lo conozca, pues bueno, para que eh, lo escuche hablar y nos comparta todo esto que él presenta respecto al fenómeno paranormal y para los que no lo conocen pues para que lo conozcan para que vean también eh, qué otras personalidades hay hablando del tema espero que acepte antonio samudio le voy a mandar ese mensajito claro que sí sandra te por por ti es que vamos a invitar a samudio vamos a esperar que, que ojalá quiera <coughs> tengo invitados para mañana Mañana tengo de invitada a una amiga, que es mi amiga desde hace muchos años, muchos años y que nunca se las he presentado. Es eh, la amiga más cercana que tengo. Tengo muchas amigas, la verdad, tengo muchas amigas, muchas conocidas, pero amigas cercanas, amigas que les tengo confianza, Amigas que, que les tengo un cariño especial, ya más familiar. Eh, por ejemplo, es ella. Eh, se llama Daniela. Mañana eh, vamos a hacer una transmisión con ella. Voy a hablar de un tema y, bueno, a ver qué tal se desenvuelve. La voy a invitar para que, para que le empiece a entrar este mundo de las, de las transmisiones. El miércoles tenemos a este chico que va a hablar sobre... Historias paranormales de Argentina, que a mí me parece muy interesante porque vamos a conocer historias de otro país. Eh, y jueves, jueves eh, tenía una invitada, pero ya no se va a realizar eso. La gente en Patreon sabe qué invitada era, sabe qué... qué programa tan... uff, iba a ser ese. Pero debo decirle a la gente de Patreon que sabía que iba a estar ella, ya no va a estar. Así que el jueves vamos a hacer la rajada peludona. Y viernes tenemos una invitada colombiana que nos va a hablar sobre los ángeles, sobre los ángeles. Y para la otra semana ya empezaré a tener otros invitados a los cuales pues ya me aceptaron. Ya me aceptaron las entrevistas, gente muy importante también. Así que yo me estoy moviendo, yo estoy haciendo mis cosas. Oxlack, buenas noches. Invita a Anthony Choi. <coughs> claro que conozco a Anthony Choi desde mis inicios. Claro que lo conozco. Pero Anthony Choi me parece una persona muy eh, ocupada. Él tiene su programa de radio, tiene sus, eh, sus tiempos, me parece, muy ocupados. No sé si Anthony Choi me quiera conceder una entrevista. Lo voy a buscar y lo voy a invitar. Si no es un en vivo, al menos que sea una entrevista grabada. Pero claro que me gustaría tener a Anthony Choi aquí representando a Perú y representando a todo ese eh, tiempo de programas sobre misterios y ufológicos en donde él ha expuesto los casos. Solicito, dice es la que invita a leyendas legendarias y Marta y Gareda. A Marta y Gareda la voy a invitar. Eh, estoy esperando mi momento para hablarle a Marta y Gareda, así que sí, sí, la quiero invitar. Sé que, sé que se aceptaría. Yo creo que sí. Y leyendas legendarias, eh, no sé, no sé, leyendas legendarias, les digo que me parece que eh, uno de ellos en Twitter, como que de ellos, uno de ellos en Twitter, como que aprobó un mal comentario que era para mí, entonces no entendí, es como, me, me echó tierra. Eh, le puso like a un comentario que hablaba mal de mí, ¿por qué? no lo conozco, no los conozco así físicamente nunca hemos hablado pero bueno eh, todos saben qué, qué temas manejan los, los creadores de contenido y pues a mí no sé qué tengo tengo cara de perro eh, tengo mala energía soy una persona mala eh porque no quiero decir que sea por envidia. ¿Envidia de qué? ¿Envidia de qué? ¿Quién sabe qué chingas tengo? Pero les caigo gordo. Ox, yo tengo foto con Lolo de LL, pero no contigo. ¿Quién es LL? Ah, leyendas legendarias. ¿No tienes foto conmigo? No, Elena, pues el día que nos conocimos te pusiste fresa. superfresa. fresa extremadamente fresa, y yo dije, pues qué chica tan fresa es, y no, no, no, no no nos tomamos fotos, ni nada, creo que ni comiste, creo que pediste agua, no sé, no sé, te comportaste súper, súper extraña conmigo, entonces, pues yo no sé, yo no sé, yo, no sé si esperabas que yo también fuera fresa, y que, tuviéramos conversaciones de fresas, no sé, pero te, te comportaste súper, súper, súper fresa. Por eso no tenemos fotos juntos. ¿Me vas a bloquear Ox? Pues no, está mejor por mensajes. Pero sí, sí recuerdo ese día que fue como un total desastre, un, una experiencia fea, fea. <risa> Elena, les voy a platicar, Elena me, que yo iba a ir a Monterrey, Elena me dice que, que nos veamos, que fuéramos a comer, este, fuimos a cenar, pero, super fea experiencia, o sea, Elena, yo pensé que iba a ser amistosa, pensé que le iba a dar gusto verme, que íbamos a platicar chido, no, Súper callada, súper fresa, Súper que todo le molestaba, súper delicada. Dije, no, qué flojera, qué flojera fue con Andrea, con, con Elena. Fue súper fea experiencia y pues ya. Ahora nos llevamos y nos hablamos bien por mensajes, pero. Pero pues ya nada más. No es de que vaya a visitarla algún día otra vez. <ríe> Leti Moreno, un abrazo. <ríe> Dice Elizabeth Vargas, Oxlack dándonos envidia de su Patreon. Si no te, si no te, eh, dice, si no te, si no te inscribes, te friegas de lo que nos presume aquí. Patreon, Patreon, Patreon, chusma, chusma. Eh, les voy a repetir otra vez. La gente de Patreon son personas que no se suscribieron o no se suscriben porque quieran ver contenido exclusivo. Porque se quieran enterar de los chismes que yo tenga. Eh, ni de las cosas que, que tengo en privado. La gente que se suscribe en Patreon es porque de verdad se sienten identificados conmigo, porque ven en mí a alguien que le echa ganas, porque les gusta mi contenido, porque de verdad les nace apoyarme y es por eso que la gente de Patreon, mis patrones, pues les tengo mucho respeto y, y les, les merezco... Eh, mucha de mi atención, porque es gente que que lo hace simplemente por cariño. La gente que se suscribe a mi Patreon es por puro cariño. No me exige nada, no me reclama nada, lo hacen por puro cariño. Entonces por eso yo valoro muchísimo eso, lo valoro bastante. Gracias. Muy bien, eh, vamos a platicar ya de lo que veníamos. Eh, Elena, ¿no es cierto? Sí estuvo feita, sí estuvo feito nuestro encuentro. No estuvo padre. Eh... No, no estuvo padre, pero no, no, no. No creas que fue una pésima experiencia. Simplemente no estuvo chida, ¿no? No no hicimos clic de amigos, de nada. O sea, no. Pero yo te quiero, yo te quiero. Te mando un abrazote, Elena, porque tú siempre estás aquí. Y... Y, este, y eres muy divertida en el chat, eres muy divertida en el chat. Bien, vamos ahora sí a platicar lo que les venía a decir. Este personaje, pues no quiso ya venir a la, a la invitación. No sé si en los días siguientes vaya a aceptar la invitación, pero me extrañó algo muchísimo. Algo que me extrañó muchísimo es que al parecer a mí, pues me puso trabas o dijo que ya no sabía dónde estaba la momia, que dónde estaba el cráneo, etcétera. Yo de buena fe creo, pero me encuentro con la noticia de que a uh, otro señor que quiero invitar a este programa y que es parte de la producción de Jaime Moussan, Fernando Correa es su corresponsal, es su reportero, a Jorge Correa sí le dio la entrevista, sí le enseñó la momia. El día de hoy, a las 7 de la noche, se estrenó su capítulo. Debo decir que Fernando Correa, por estar trabajando y por, pues, por obviamente su capacidad de reportero, de periodista, pues claro que, que le va bien en cuanto a viajes, en cuanto a conocer cosas, en cuanto a entrevistar personas... Me encantaría vivir esa bella experiencia, eh, lamentablemente, no, y, no, y no es mi competencia, nadie es mi competencia. Yo estoy haciendo las cosas por cariño, por gusto, por ustedes, y ya me he quitado esas, esas ideas de que son competencia mío, de que quiero pelear con las personas, no. Eh, lamentablemente para él, o por lo que noto en las redes sociales, o con las nuevas generaciones, no ha enganchado pero él tiene muchas experiencias por la forma y, y el cómo ha trabajado con Jaime Maussan que seguramente son muy padres para platicar entonces a, Jaime, a, a Fernando Correa este señor doctor sí le dio la entrevista hoy Fernando Correa subió su video de esa entrevista apenas tiene 200 vistas que, que si yo siento que mis vistas son bien tristes pues lamento también mucho que Fernando Correa tenga tan pocas vistas pero bueno eh, ¿Andas con gripa Ox? No, a veces me pasa, no sé, a veces cuando hablo en público me pasa, ¿quién sabe qué tengo? Pero me empiezo a poner ronco cuando hablo en público, ¿quién sabe por qué? A veces me pasa, en mis conferencias me pasa, como que empiezo a hablar ronco y no sé qué sea, alguien si sabe de psicología que me explique por qué, a veces cuando voy a hablar en público, es como que se me llena de gallos la, la garganta y hablo ronco. No sé por qué sea. Pero bueno, vamos a ver este, este video de Fernando Correa. Que espero que obviamente no me ponga copyright. Porque en realidad estamos viendo su contenido. Lo vamos a disfrutar o lo vamos a ver juntos. Yo a Fernando Correa no tengo nada contra él. No tengo nada contra Jaime Maussan. No tengo nada contra ya nadie. Eh yo ya no tengo nada contra nadie, contra nadie, contra nadie, no tengo nada contra nadie. Si dije que un día me iba a orinar en la tumba de de este, de Mafián TV, la verdad es que no, la verdad es que hasta me va a dar huevita a ir a su tumba o a buscarla, entonces era puro, era de borrachos lo que estaba diciendo esa vez. Espérenme, porque mi café no queda y eso no me hace sentir bien. Déjeme hacerlo bien mi café. Y vamos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a verlo mientras. Vamos a compartir pantalla, compartir pantalla, compartir pantalla. Y vamos a que vean la momia extraterrestre a la que quería que ustedes me pagaran los viáticos para ir a conocerla, pero pues no se pudo. Vamos a verlo, vamos a tenerlo aquí por medio de Fernando Correa. Espero que la música no tenga copyright y espero que no sea toda música. Estamos viendo a la momia. Se ha descubierto un ser momificado con una enorme cabeza. Es diferente a todos los seres vivientes de la Tierra. Caminaba a hervir con una estatura de menos de un metro y con solo cuatro dedos en los pies y en las manos. Luego de los análisis científicos preliminares, se obtuvieron radiografías y tomografías, que revelan es diferente a todo lo que habíamos visto antes, que posiblemente es un híbrido entre especies, tal vez un ser inteligente y que podría provenir de otro lugar del universo. Este especímenes modificado ha sido llamado Temini, nombre que en lengua nahuatl significa el amigo de las estrellas, Aquí le presento toda la investigación hasta el momento en la que he participado desde febrero de 2022. En una cueva de la sierra del estado de Guerrero en México, entre la zona de las poblaciones de Mezcala y Casco, ocurrió el hallazgo extraordinario, que es ya motivo de investigación y noticia en todo el mundo. Se descubrió un extraño sarcófago de piedra, y en el interior, una misteriosa monja de un ser no humano, con una cabeza muy diferente. Aquí me gustaría preguntar, por ejemplo, no sabía que en un sarcófago de piedra. Si estaba en un sarcófago de piedra, tendría que ser un enterramiento prehispánico. Me gustaría conocer qué otros elementos se encontraron cerca del sarcófago eh, para distinguir qué cultura fue la que enterró a este ser. Pero yo creo que a lo mejor más adelante nos muestran las cosas. Aquí lo que me parece extraño de esta momia, eh, ya sacaron una radiografía. No sé si sea real la radiografía, era algo de lo que a mí me interesaba conocer, pero el cráneo, o sea, la cabeza, simplemente es eh, hueso. No le veo orificios oculares, orificios nasales, no le veo... Nada, absolutamente nada. Es como si a esta momia le pusiéramos piel. La cabeza sería completamente sin ojos, sin boca, sin nariz, sin orejas, sin pelo, nada. Así como la ven, sería solamente que de color piel, si es que le pusiéramos piel. Entonces me parece extraño que no tenga, eh, eh, pues, orificios. Está rarita, vamos a seguir viéndola. A todo lo que habíamos conocido, y con solo cuatro dedos en manos y pies, es decir, un ser tetradáctilo, un enigmático espécimen que ha sido investigado durante más de un año y cuyos resultados científicos preliminares fueron mostrados en conferencia de prensa el 6 de agosto de 2022 en un prestigioso hotel del puerto de Acapulco. Los resultados preliminares y el especímen fueron presentados por el doctor médico militar, el teniente coronel retirado Pablo Enrique García y el doctor médico militar, teniente coronel retirado Francisco González. Quien... Ok, en esta parte me interesaría saber cuáles medios fueron invitados para la presentación de esta momia. Aquí vemos a Fernando Correa, que él es un periodista de, de fenómenos ufológicos. Pero hubo algunos otros periodistas de, de algunas televisoria, televisoras o periódicos, etcétera, porque la noticia no la vi en medios, no la vi en televisión, no la vi en periódicos, solamente la vimos por redes sociales y porque la comenzaron a compartir en Facebook. Y aquí en periodista que está invitado, vemos que es Fernando Correa, que le voy a hablar, le voy a escribir, le voy a pedir una entrevista. Ojalá nos pueda explicar un poco sobre esta momia y sobre las momias también encontradas en Perú. Eh, esas, esas otras momias, no sé si las vaya a anunciar aquí, pero si no, después se las presento. Ahorita estamos viendo esta momia que fue presentada apenas hace unos días en un hotel distinguido de Acapulco. Es bien raro otra cosa, gente. Ustedes no están para saberlo, ni yo para decirlo, o algo así era. Pero, en los años, muchos años atrás, cuando ustedes todavía no nacían, eh, Acapulco era el lugar predilecto para hacer los congresos OVNIs. Entonces, al ver este señor de la antigua escuela, al ver que quien lo rodea también es de la vieja escuela, y presentar la momia en Acapulco a la antigua ausanza, me hace pensar que eh, esto no está dirigido para el conocimiento del mundo, el conocimiento de la sociedad. Es presentación para la gente que sigue a la ufología. A mí me parece que sería mucho más importante que fuera presentado en medios, que fuera puesto a disposición de autoridades. No sé, no sé si esto ya lo hayan hecho con la momia, pero lo que vimos que fue presentada en Acapulco, en un hotel, eso es completamente lo que se hacía Hace muchos muchos años cuando ustedes no nacían, eran los famosos Congresos ovnis de Acapulco. Vamos a ver. Se realizaron los primeros análisis, como las primeras, primeras imágenes de los rayos X y las tomografías que nos permiten observar cómo está constituido el ser que se encuentra momificado en forma natural. Este es el amigo de las estrellas. Sitlantemine en náhuatl. Ok. Otra cosa. ¿Por qué le ponen o por qué? ¿Por qué le ponen un nombre en náhuatl? Sitlantemine. Eh, los restos recuperados alrededor de la momia representaban alguna cultura que era de la misma época que la Mexica, de la mexica o por qué ponerle un nombre en Náhuatl? eso es otro misterio que me gustaría preguntar el doctor médico militar Pablo Enrique García ha demostrado de manera contundente con rayos X y con tomografías que es completamente legítimo. Cuéntanos brevemente de dónde es y qué sigue. Esta entidad biológica es una momia, es un ser detradáctilo, es antropomorfo y que en vida ha de haber tenido unos alrededor de 90 centímetros y que está totalmente íntegro. No hay ninguna herida, no hay ninguna componenda, no hay Ninguna situación que puedas eh, pensar que se trata de un truco. Que es totalmente íntegro y que está dispuesto a la ciencia. Lichi, un abrazo. Gracias por ese super chat, Lichi. Un abrazote. Gracias por apoyarme. Dice Calavera. Y, y quiero rectificar a Calavera. Dice Calavera. Ox, ¿será porque son en México? ¿Por eso en Náhuatl? Eh, Calavera, eh, no sé si eres de otro país, pero en México eh, hay infinidad de, de lenguas, infinidad de lenguajes, hubo muchas culturas, eh, entonces a veces la, la gente que es del extranjero piensa que todas las pirámides que vienen a visitar en México son de la cultura azteca, o que en realidad todos, todos, todos son mayas. Y no es así, no es así. Son eh, épocas en donde florecieron diversas culturas con diferentes lenguas o lenguaje y, e hicieron diferentes representaciones. No soy arqueólogo, pero como eh, persona... Que, que ama el tema de la arqueología puedo reconocer ciertos eh, artefactos figurillas eh, en la forma de la de la creación de la escultura de las líneas de los colores etcétera a qué cultura pertenecían y de esto en qué periodo de qué periodo estamos hablando de cuando esto era mesoamérica entonces no, puedo, no es por simplemente porque es de México, sean náhuatl. Puede ser otomí, puede ser Mazagua, puede ser maya, puede ser eh, algunas otras lenguas que, que existen en todas las regiones de México. México es riquísimo en diversidad de etnias, de culturas, de ruinas, de legados prehispánicos. Así que no, no, por eso es como. De hecho, esta, esta parte estamos hablando de Guerrero. En Guerrero hay infinidad de etnias. Y bueno, por eso es la pregunta. No, no necesariamente tiene que ser náhuatl, porque es de México. Vamos a seguir viéndola. Fue descubierta hace poco más de un año en la región de Mezcala, entre Mezcala y la región de Tazco. Entonces... Sí. Aquí vean, vean exactamente esto. esto. A mí me parece muy raro. Aquí sí podemos notar como el, el ojo, pero el ojo petrificado. El ojo petrificado. Las momias eh, se, pueden, o se pueden convertir en momias por el suelo. Por el suelo es que no se pudren, que no se consumen, que no se vuelven polvo. Por el suelo por una preparación como lo hacían los incas, eh, o como lo hacían los egipcios, o por eh, regiones como eh, donde ponían sus momias y preparaban los incas también, habría que checar el suelo, habría que checar si esto tiene una preparación para momificar, las momias no simplemente es de que, ah, aparecieron momias, no, las momias tienen un porqué, el cuerpo se deshace, se descompone, se pudre, todas las momias que existen tienen un porqué, en este caso esta momia se debería de checar si, se, si está así por el suelo, o si está así por una preparación, o si está así por la región, eso es otra de las cosas que yo, por ejemplo, preguntaría. El, el motivo de resguardar ese material es porque sabemos que no somos los únicos en la Tierra, no somos los únicos en el universo y que aquí estamos presentando la muestra fidedigna, objetiva y real de lo que sí es eh, esta momia. Dice, dice Rebeca Hernández, exactamente y precisamente porque haces tantas preguntas es por eso que te ponen trabas para las entrevistas. Pues es que no, yo no le estoy poniendo trabas también a ellos, son preguntas que son legales, son legales. Yo no estoy tratando de desmentirlos, no, son preguntas legales, completamente legales, que, que, que es información. Entonces no me vean como que yo les pongo trabas y les pongo uh, ahí algunas preguntas para que para desmentirlos no no no no son preguntas muy muy legales. Se encuentra en buen estado de conservación momificado de manera natural, es decir quedó así posiblemente desde hace miles de años, a diferencia de las momias artificiales de los Andes o de Egipto, a las cuales se le retiran los órganos para su proceso de conservación. Este espécimen permanece íntegro, con los huesos enteros, sin fracturas. Incluso los médicos opinan que en el interior del cráneo están contenidos los restos del cerebro. Está muy interesante la radiografía. hay ¿eh? una cabeza muy uh -huh. prominente en proporción más grande que todos los homínidos. Enormes fosas orbitales, con ojos alargados, que abarcaban mayor campo visual que los monos y humanos. Posiblemente podía ver un campo tan amplio que abarcaba de horizonte. Uy, esa, esa toma era muy buena, porque eh, Están viendo que aquí tiene sus dos eh, orificios nasales, los alcanzan a notar aquí, pero, o sea, no están... No, no están comunicados con el interior, están tapados. Es como si le hubieran echado una capa de yeso encima. Están tapados los orificios nasales y los ojos no son, eh, no hay una, no hay un orificio de donde iban los ojos, sino que es, parece que tiene los ojos, pero los tiene tapados con, con esto que pudiera ser yeso. está está raro está rara esta momia o tan amplio que abarcaba de horizonte a horizonte tal vez más de los 180 grados tiene fosas nasales amplias un mentón anguloso con una boca extraña y lo más sorprendente es la forma de su cráneo alargado o elongado en diferentes secciones un verdadero misterio Por la posición del cuello y cómo sostiene la cabeza, se puede decir que el espécimen caminaba en dos pies. El hueso atlas, es decir, el que carga el cráneo, se ubica en el tercio de en medio. En el caso de los homínidos, este hueso está localizado en el tercio posterior, como en los humanos. El espécimen es humanoide, lo que significa que se parece a... A nosotros posee un tronco, dos extremidades inferiores y dos superiores. Muestra un conjunto de sólo ocho costillas y, en términos generales, una anatomía diferente a los monos que tienen, como los humanos, 12 costillas. Existen radiografías y tomografías computarizadas (TAC) que indican se trata de un ser orgánico que se observa en primera instancia de una sola pieza. Esto significaría que es legítimo. En las imágenes de tomografía se aplicaron diversos niveles de observación para poder distinguir los diversos detalles del interior, como son los huesos. Obsérvelos unos momentos. Luego se cambió la visión para observar lo que fueron músculos y vasos vasculares. Tanto en los ojos como en la zona de la nariz, se observan cuerpos opacos, posiblemente ornamentos o parte de la conservación, tal vez de metal o cristalinos, objetos que también deben ser analizados. Y después, una tercera forma de imagen para observar lo que sería la piel o la dermis, posiblemente tenía bellos. ...lo que significaría en primera instancia que era un mamífero. Sin embargo, hay más preguntas que respuestas... ...y se debe señalar que han transcurrido tan solo unos meses... ...desde su descubrimiento y los primeros estudios... ...que llevaron a la obtención de imágenes científicas... ...que respaldan la posibilidad de que merece más investigaciones... ...que es posible realizar otros análisis y estudios y con un mayor número de expertos. Citlaltemini es un espécimen diferente, el cual merece una investigación completa hasta descubrir la verdad de su origen, así como la realización de una disección parcial para tomar muestras del interior que no estén contaminadas por el medio ambiente, y luego se deberán realizar análisis de antigüedad con la técnica del carbono 14 y posteriormente aplicar un análisis detallado y comparativo de su ADN. Continuaremos estas investigaciones y análisis. Al mismo tiempo, integraremos a otros científicos a su estudio. Hasta ahora, se puede mencionar que es una momia legítima, muy extraña y diferente a todos los especímenes que se han descrito antes por la ciencia. En futuras investigaciones, presentaré... Más resultados del estudio del Amigo de las Estrellas, Citral Temini. Si te gustó este video, dale la... Ok. Eh, voy a hablarle a mi amigo Santo Moret, quien es quien habló con esta persona, para que nos explique un poco, a ver si... Eh, no sé, eh, nos, nos ponen en tanto que dónde está la momia, porque les digo que a mí me dijeron que ya no estaba la momia, que el cráneo lo desaparecieron. Si lo acaban de presentar y a mí me lo negaron. Vamos a ver si puedo hacer la llamada a mi amigo Santo Moreto. Ojalá esté despierto. Santo, San Martín. No, San, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor. No, Santo Santo Moreto está aquí. Santo Moreto. Santo Moreto. O está? Ah, pero no está Moret pero está Awitz. Es igual, igual de importante, Awitz. Eh, déjame nada más. Este... Guía, nos mandó 50 pesotes. Guía dice, ¿cuál es el protocolo a seguir al encontrar esta pieza? ¿Bastaría una muestra para conocer por lo menos el grosor de las capas y sus componentes? Es que eso es lo que hay que preguntar, Guía, exactamente. Buenas noches, Awitz. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. ¿Cómo Agu está tú de noche? Es muy bien, muchas gracias. Estamos analizando una momia extraterrestre. Estamos en vivo y en directo. Son 12.33 de la noche y es un gusto tener a un maestro como usted, Awitz. Ah, muchas gracias. Pues bueno, primero que nada, pues, te hablaba pues para decirte que mañana de manera oficial en mi canal ya se estrena el videolibro de... La historia de Chine y Mue, las hijas de la muerte. Ajá. este bueno Para que estés enterado, este ahí te voy a pasar el link cuando ya esté el, pues el video ya subido. este Espero que pues, lo puedas ver y me puedas dar tu, tu opinión, si te gustó o no te gustó. El audiolibro dura aproximadamente una hora con 20 minutos. Este, tiene obviamente eh, imágenes como cualquier libro y pues sí, este, pues te puedo decir que eh, la historia por ahí trae una sorpresa que sí es este, que va a dejar a todos impactados, este, algo fuerte, pero no voy a decir que es para no arruinarles la, la sorpresa. Este, ¿nos puedes platicar un, po, un poquito sobre Chinue y Mu? Mué, Mué, Chinue y Mué, Chinue y Mué, pues Mué. Que, que, pues ¿Qué quieres saber? Este, pues un poquito una introducción. Pues ya te había comentado sobre ellas. No sé qué más quieras, qué pero, más quieras saber ahorita de. Pero hoy de no ellas. es, la, pero hoy no es la misma gente. O sea, yo no, yo no lo pienso ver porque Mañana tengo que ir a Ciudad de México y estaré ocupado. Y la gente sí lo va a ver, por eso. Ah, pero bueno, lo puedes ver en la carretera o en, o en avión, mientras que estás ahí. Sí. No hay internet, no es que tengo que ponerle mis 100 pesitos, para que YouTube se consume el internet bien, bien rápido. Bueno, depende con quién con tengas plan. Pero bueno, entonces, ¿no? de todas maneras, ahí te mando para que me lo veas cuando puedas y ahí luego me, me des la crítica constructiva. Pues, este, mira, nada más puedo decirles que la historia, para los que no sepan, pues nada, nada. De hecho, tenía intenciones de subir el video hoy, pero tuve un problema con el editor. De hecho, el editor este, editó el video demasiado lento, apenas el video se acaba de terminar de... Y, tal y por eso ya hasta mañana lo voy a subir en el transcurso de la mañana este, pero mi intención era subirlo pues el, bueno, el, ayer este, el día lunes digamos, pero bueno este, ya este, diciéndoles un poco de introducción pues es una historia donde eh, la muerte y una mortal, o sea una chica este, se conocen. Este, la muerte este, pues, toma prestado el cuerpo de varios humanos para poder estar con ella y la chica le enseña pues, lo que es el significado de la vida y todo. Y bueno va basando su relación, pues eh, la muerte eh, embaraza pues, a, a la chava y pues tienen dos hijas gemelas, y estas hijas gemelas que son Chiné y Mue, que de hecho la muerte les puso el nombre a las a las a las niñas. Este, Shiné, este significa muerte y es este muerte en japonés, este, y mue es muerte de, de la palabra muerte, este, pero en español. O sea, nada más es, digamos que de la muerte, nada más le agarran las primeras letras y ya tienes la palabra mue de muerte. Y pues ellas tienen este. el poder de que si las miras a los ojos directamente, este, cualquier persona que las vea a los ojos, este, morirán en un instante. Ok. Cualquier, pers <coughs> cualquier persona que, las que vea sus rostros. Sí morirán en un también morirán en un en un instante. Ay, no. Cualquier persona cualquier persona que escuche sus voz sus voz Ajá. también morirá no. en un instante. Cruz, cruz cruz que venga el diablo este, y que venga Jesús. Y de hecho sí, cualquier cosa que ellas toquen con sus manos sí. este o sea, cualquier ser vivo que toquen con sus manos también morirán en un, en un instante, okay. y de hecho y de hecho, este si, si ellas hablan muy fuerte a una persona, uh -huh. no solo la mata, no solo esa persona morirá, sino que a esa persona, este, como su grito es tan fuerte, como su voz es tan fuerte, sí. pueden hacer que las cabezas de esas personas hasta exploten. ¡Ay, Dios mío santo! No, está, está fuerte el libro, el videolibro está fuerte... Entonces, con esa introducción, yo creo que es suficiente. Nos quedamos hasta la cabeza como introducción. Eh, uh -huh. Ahí cuando que te explota la cabeza, eh, con esa introducción, está bien. Entonces, eh, Awitz, pues gracias. Sí. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar el canal? ¿Cómo sí. se llama? Eh, pues ya sabes, este Awitz y Oxlack, la manzana de la verdad y la sabiduría. Y pues nada más este, recuerda que ellas tratan de vivir una vida normal y a través de eso lo que ellas hacen, o una condición que les puso la muerte para que pudieran eh, ir a una escuela con otras personas, es que usaran unas máscaras que se comunicaran a través de lenguajes de señas, que usaran unos guantes para no tocar a las personas y, y, este, y que se comunicaran a través de... Esa de lenguaje de señas o este, a través de una libreta escribiendo Ok, bueno Wits, pues eh, eh, ahí lo vamos a ir a ver Vamos a ir a ver tu video Nos da mucho gusto que nos hayas llamado Te mandamos un abrazo Sale o sea, oye y eh, nada más te quería preguntar ¿Cuándo crees tener tiempo de mostrarle a la audiencia La, la carta de, que te mandé de la estafa que me hicieron? Pues cuando mandes superchats a ¿por qué? es que aquí nada más le presento muchas cosas tuyas a la gente y necesitamos mostrar otras cosas, casi te llevas medio y programa siempre Ay, pero Ahorita que dices de los superchats, yo soy el que más superchats te he dado, ahorita te daría un superchat con mucho gusto, pero ahorita como mi tarjeta me, de débito me la robaron, la reporté como robada este, ahorita pues estoy sin, sin tarjeta y hasta como dentro de siete días me la, el banco me la va a reponer, pero de en cuanto a Super Chats, yo soy, yo creo que desde que estuve en el hospital, bueno, bueno, pues bueno. soy la persona que más te ha dado. Bueno, bueno, de todas maneras yo sí se las presenté a la gente de Patreon, ahí sí. sí, la gente sí la leyó y todo, solamente a los de aquí no se los he presentado, pero en Patreon ya, ya lo vieron pues ojalá lo puedas presentar en YouTube pues para que más gente sepa de eso y no se deje engañar tan fácilmente por ese tipo de cosas. Pues Claro, claro. Si van a pagar por hacerse vampiros y le salen con que era una estafa, pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de empresas que, que estafan a la gente. Sí, Órale, pues, Bueno, claro. Sale, es que, que, que estés bien. gracias por atender eh, mi llamada. Que estés bien, Agüiz. Saludos. Igualmente, bye. Bye. Ahí está, Juanwiz. Eh, Lorena, no, Talía Lorenzoni nos mandó 15 pesos y dice, Talía, que hagamos una ida a los Atlantes de Tula. Me encantaría. Porque además, ¿sabes qué, Talía? Que eh, el próximo... En los próximos videos voy a sacar precisamente eh, este tema de los Atlantes de Tula. ¿Ve? Aquí está. Entonces ya para mis, eh, para mis editores ya están advertidos que vamos a sacar, pues, un tema de los Atlantes de Tula. Y bueno, por eso tenemos que leer estos libros para, o estas revistas, para poder escribir... Pues todo esto que está bien interesante, ven, ahí está el Atlante de Tula. Ahí está. Ahí lo tenemos, Atlantes de Tula. Entonces, estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno ir a, a ese lugar. Guillermo Avilés nos mandó 10 pesotes. Gracias, Guillermo Avilés, por 10 pesotes. Y a Brendita, Veredita Mariposa, que dice, Aguich, ah, ya cuélgate. Awitz, ah, ya cuélgate. No menos. Awitz, ah, ya cuelga. Leaux. Awitz, ah, no menos. Ok, no, no entendí qué de, de, dice. Ah, que. Awitz, ah, no cuelgues. Pero habla menos. Ah, ya, ya, ya. De, aguets, no cuelgues, pero habla menos. Es lo que dice. Bendita mariposa que nos mandó. Dos dólares, un abrazo para Brendita Mariposa que dice: Agüitz, este no cuelgues, pero para la próxima habla un poquito menos. Es lo que quiere decir Brendita Mariposa, hermanos. Un abrazote a Brendita. Sabrina Smith, ahora tenemos, tenemos en, eh, la opinión de un investigador al respecto de estas momias, que es César rostro Vamos a ponerlo en pantalla. Al señor César Buenrostro, si usted lo reconoce, es uno de los charlatanes más grandes que existe. Vamos a escucharlo. Y vamos a seguir el caso. De hecho, usted tiene la posibilidad de, de ir a Tasco. Ya ves que ahí tengo gente, tengo conocidos. Ah. A ver si me lanzo con ellos. Ya se me quiere pegar el, el Oslac. ¿Qué hijo o sea, de este? <risa> si, si pagan... Pinche César. <risa> Pinche César. Le mandé un mensaje, híjole, a ver, híjole, pinche César. Yo le mandé un mensaje a César diciéndole que estaba ese caso, que si tenía gente en Tasco, que si la podía contactar para que fuera, para que me buscaran una entrevista con ese señor. Incluso le dije... Si quieres puede, puedes acompañarnos Si quieres puedes ir Y ahorita César está diciendo Que él iba a ir y que yo me le quiero pegar Voy a, a mostrarles Que el señor César Buenrostro Miente, es un charlatanazo Vamos a ver, aquí le puse A ver, vamos a ver Dice uh, eh, Ok, vamos a ver aquí A ver, vamos a ver eh, no, no mames, no Vampiro de fuego, no ¿Pasa algún resto para verlo? Eh, ¿Conoces al Arlequín, no? Eh, uh, uh, a ver, ese tampoco, ese chingo, uh, uh, uh, me acuerdo bien, que ching su madre Mafiante TV, para que lo vendas, es un pedo, ¿por qué no usas WhatsApp? ¿Tú tienes revistas antiguas? Es una transmisión que borró, eh, está loco aguas, pero cuando menos te deja varo ah cabrón, pinche YouTube me puso en monetización limitada el video del hombre vaca infiel, de que... Todavía no haciendo investigación, pinche Oxlack. ¿Qué onda con la señora? Dile que le baje a las altas, que distrae. Eso ya es de otro. Eh, aquí, yo creo que aquí no. Me dijo el señor Polo. Eh, que regrese el orden, Lord Bay. Tengo vampiro, ese culero. Eh, se quitaron las ganas de jugarle al vergas. Qué feo habla este señor César Buenrostro. Puras pinches groserías, a ver. No, yo no quiero hacer eso. Quiero poner el play. No, no, no. A ver, ahí está. No, le llamo a le doy una pinche megacaguiza al güey. Eso, eso no era... Ah, aquí, aquí está, aquí está. A ver, vamos a, vamos a escuchar cómo es que yo le mandé audio a César Buen Rostro. Inchi César, vamos a escuchar. Hola César, ¿cómo estás? Oye, una pregunta, ¿tienes conocidos ahí en Tasco? Necesito a ver si me pueden contactar con una persona eh, que presentó ahí unos objetos extraterrestres un cráneo extraterrestre y todo eso y quiero ir a, hacerla, a hacer la eh, hacer pues el video para que nos enseñe las piezas pero no sé cómo contactar a esta persona entonces si tú tienes un contacto a lo mejor él, él sabe eh, cómo contactar a esta persona te mando las fotografías ya vieron ya vieron cómo decentemente yo le dije y aquí les mandé las las fotografías Ahí, a ver a ver aquí le mando las fotografías del caso porque César no sabía, ahí le mandé las fotografías del extraterrestre y todo, ahí está mi audio, ahí está, vamos a ver qué responde el señor César, déjame comunico con los expertos, no mames que con ese jotito, chale hay que ser homofóbico pero hay límites, sin pedos me cae bien ese güey, ya le escribí a tres a ver si me contestan los culeros, ya me contestó Javier Ocampo, me dice que contacta a todos me eh, modos tengo opciones de antemano le dije que vas tú y que ni te haga el feo y luego me manda un audio César, es buen dos o sea. qué onda no pues no es que se lo desmiento, no güey, es que ese pinche cabrón ese güey de la que está poniendo las las momias, es el cabrón que está promoviendo juelos. pero no güey si, si, si la conseguimos sí de todos modos hay que entrevistarlo Espérame, voy lento también con eso. <risa> y bueno, ya, esa es toda la plática eh, que voy a presentar, solamente en vivo y en directo para ustedes. Vamos a escuchar ahora qué dijo el señor César Buenrostro. Ah, chingo, que yo, que yo me quiero pegar. A ver. Si ¿Sí consiguen consigue un patrocinador. Un patrocinador? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Beito. Buenas noches a todos. A ah. ver si me lanzo con ellos. Ya se me quiere pegar el, el oslac. Bueno, a ver, si sí, sí pagan los pasajes, pues yo creo que sí va, ¿verdad? Si sí, bueno. consiguen un patrocinador. Sí, sí, sí. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Benito. Buenas noches a toda la gente que se está integrando al integrando programa de hoy. Vamos a ver si aguantamos por lo menos una, una media hora. El tema da para mucho, amigos. Lo sabemos. Está con nosotros el Master Polo Zambrano. El día de hoy, como todos los. Como nos vio el Codemáster, muchísimas gracias ah, por venir. Ah, qué pinche este, César. Vamos a ver ya que estén hablando de la momia. Eh, aquí, aquí va a presentar, aquí. Tuvo detrás de todo esto, se identificó eh, eh, este, cómo precisamente eh, se, se llama Pablo Enrique García Sánchez y dice aquí, mostró desde su custodia diversos vestigios, entre ellos una aparente momia bajo la misma mecánica como se dio a conocer. Las improbables momias de dáctilas de Nazca Perú. Ya los, los medios de comunicación. <risa> ¿Son mis fotos? Eso, eh? Ya saben que. son, <risa> ¿Son falsas, mis fotos. la están tomando con bastante, bastante tacto todo esto. García Sánchez, al parecer, convocó una conferencia de prensa a nombre de una asociación que lidera llamado Nahui Olim para presentar lo que serían restos de una cultura desconocida que habitaba al sur de su país, exactamente en el estado de Guerrero. Hace rato hablé con Johanán y me estaba diciendo él que qué extraño que, que lo dieran a conocer más en España que, que aquí. Yo le digo, como que qué extraño? pues Como si no supiera cómo trabajan los charlatanes, ¿no? O sea, <risa> se van por las ramitas para, para poder hacer sus, sus tropelías, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que están en, en grupitos y pues los grupitos tú sabes que trascienden las fronteras y charlatanes hay en todas partes. Aquí están, ajá, aquí están de algunas de las imágenes que, bueno, de los objetos que se presentaron, obviamente ya descaradamente con tendencia supuestamente alienígena, que a mí me recuerda mucho también. El, el que descaradamente se chingó mi nota fue el César Buenrostro, usó mis fotografías, se aventó su programa, ¡híjole, híjole! Y todavía dijo que me le quería pegar para ir a investigar. Ay, Dios mío al material del de estado de Jalisco, de Ojuelos concretamente Sí, de hecho el doctor Pablo Enrique García Sánchez es el promotor de las piedras de Ojuelos allá en Jalisco No sé qué están haciendo ahora en Guerrero promoviendo esa falsa momia ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, este este señor ya estaba involucrado en otro ya estaba involucrado es... en ese tipo de cosas Sí, sí, él es el promotor de las piedras de Ojuelos Estuvo promocionando el tema desde más o menos el 2000, pero nadie le hizo caso. Y cada dos años, cada tres años, volvía a poner gorro con lo mismo, hasta que se hizo viral gracias a los achichintes de Jaime Maussan, específicamente Fernando Correa, que es el que anda promoviendo ahora también, junto con este doctor, esta nueva supuesta momia alienígena o no humana. Claro que dentro de no humana pues puede ser lo que traigas en la cabeza, ¿no? La, la mayoría de los seguidores de, de estas cosas se van con los extraterrestres, pero pues no humana también puede ser un animal. Exactamente, fíjate que este, no faltó quienes ya dieran este, ya algunos medios, ya dieran como su, si no su veredito, por lo menos sí si este, algunas... Sospechas, ¿no? Um, comparaciones. Sí. En, en este sitio creo que a ver si lo, si lo logré este, poner. A ver. Gracias a Shaba HDP, este, un abrazote por parte, esos 200 para pesotes Para que no digan que nada más es maldad de Shaba, uno. Shaba, gracias. O sea, ya, o sea, la verdad es que ya la gente está cansada de que les hagan pendejo. La neta, sí. no Dice aquí: ¿En qué se parecen los tridáctilos de Nazca? En este nuevo evento tiene similitud con las conocidas momias tridáctilas de Nazca. <coughs> Perdonen amigos, ahorita ando medio sacado de del COVID y ando leyendo como la, la vilchis, de la... <risa> <risa> a lo pendejo. Es <risa> la vilchismosa La chismosa, sí. Los usuarios en redes sociales se dividen en dos, quienes avalan y dan el hecho como un descubrimiento que seguramente los gobiernos, ya saben, la vieja infalible, no admitirán. Ay. Por otro lado, quienes piensan que estos objetos de quienes buscan llamar la atención. A ver, ¿En Perú? vamos, Perú. A, vamos a, a leer a Shaba, porque nos mandó un superchat. Nos mandó el superchat solo, pero ya había escrito algo. Dice, en el 2017, el doctor S. Pablo Enrique García presentó unas piedras ancestrales que Lina demostró que eran falsas al ser copias de dibujos de diversas culturas y algunos dibujos deformes. O sea, que este señor... Pablo Enrique García, el que hoy vamos a tener aquí en vivo, ya había presentado cosas prehispánicas que eran falsas. ¿Cómo sabes, chava? Mándame un mensajito. Háblame por teléfono, chava. Háblame y cuéntame eso, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo sabes? ¿Tú vives en Tasco. A ver, vamos a ver, vamos a poner el WhatsApp para que me hable y nos platique bien, chava. todo esto. ¿Cómo es el chisme? Ese señor ya había presentado... Cosas falsas ante Lina, antes vamos a seguir escuchando al César Monrostro. En el 2016, el hombre dedicado al guaqueo profanador llamado Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, Sarmiento perdón, vamos como si es la, el gobierno mucho más duro en este tipo de cosas. Entonces, al ver que son puras mamarrachadas, no, no van. Vamos a ver este, una de las fotos que la, la nota es que es esta. Este, Pablo Enrique García Sánchez su asociación y aquí está mostrando uno de los objetos, el señor pues ya dio el salto, primero estaba haciendo las las piedras horripilantes mezcladas, mezcladas de temas mayas con incas con eh, mechicas de todo, traía el, la madre de esa, algo que para ellos no era un error que era sí. es más bien algo que confirmaba su, su realidad, ¿no? Así es Sí, no, a, esto, a estos eh, ignorantes les pasa lo mismo que a, que a los este, productores de cine de Estados Unidos. Creen que todas las culturas es una misma y mezclan simbología de todas sin saber de qué están hablando. Sí, no, una, una charlatana que anda ahorita en, en TikTok, que dice, Ay, el calendario maya eh, cumplió años y no sé qué y no sé cuánto, y pone el, <risa> el, la piedra del sol, que vaya, sabemos que es un calendario, ¿no? Sí, la piedra sí. del sol, entonces... ¿Te das si cuenta es, que, que es la que es, que es, que sí adelante no, sí no no tienen ni idea ni siquiera de su propia cultura y, y revuelven maya con azteca y con totonaca y ya ves la figura que presentó Omar que decían que era olmeca y pues resultó que era mexica y que se la había y había estado esa cultura en esa parte porque habían invadido a, a los olmecas entonces tenía una, una cómo se puede decir este, una tendencia de la cultura mexica en las figuras que se hicieron en Veracruz, pero en realidad no era Olmeca, era mexica, entonces, si los expertos a veces se confunden también en, en darle un origen a las piezas, ahora imagínate un ignorante que es, transmite sus, sus descubrimientos por las redes sociales. Pues sí, no, yo ahorita ya este, es clásico, me lo dijo mi tía por redes sociales, ¿no? Así me enteré, ¿no? Tenemos una llamada, una llamada inesperada, tenemos una llamada inesperada, vamos a, a contestarla. Sí, buenas noches, estás en Realidad Alterna, un espacio donde la ufología, los misterios y los fenómenos paranormales conviven en la voz de los escuchas. Mi nombre es Osla Castro, sea bienvenido, ¿quién nos habla? Habla acá el maestro. Maestro, buenas noches. Buenas noches, Maestro. Eh, te quería comentar qué es esa piedra, si es que en realidad es el origen de unos llamados como, que serían como Peter Pan, o sea, habitan alrededor de nosotros y mide como 20 centímetros sino que están en otras áreas, están alrededor de nosotros, como de aquí a nuestros pies, tienen sus casas, todo muy formales, el gobierno americano y mexicano sabe de ellos, y, y puede decirse que de ellos evolucionaron los como con dos sexos. Okay, okay. Anteriormente, sí. anteriormente yo los había visto. O sea, maestro, ¿nos está confirmando que este ser que estamos viendo en pantalla es real? Eh, puede ser que sea una piedra escul esculquida, o sea, la modificación que se hizo piedra a través de los años de, de una raza llamada Como. Conoces C-C-O-M-O. -C -O. ¿Cómo? Allá en México lo conocen como toro. ¿O to Tono? Tono. Tono, tona, tino, teno. No, toro. T-O-L-O o T-O-L-O. Te, tero, taro, tiro. Toro o tono. Ok. ¿Tú lo conocerías como Icon? Icon. Icon y quién y quién. Iken, ¿Y No sé, solo sé que tú lo conocerías como Icon. Mira, ellos eh, son como Peter Pan, son como duendes, son así, son súper normales como nosotros. Como Peter Pero Pan. a través de naves viven en nuestra misma dimensión y sus casas llegan a medir 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. 50 centímetros. Ok. Sus casas, y ellos, eh, la mayoría eh, tiene tamaño de 20 centímetros. Ok, ¿dónde vivían estos seres? Mira, la primera vez que yo los vi con mi evidencia. Yo estaba en mi carro yéndome por la Banais. Ajá, ¿por Banais? Eh, en California. Sí. Y yo pude ver un cerrito donde la gente andaba por ahí paseando alrededor, ahí no se podía entrar, pero el cerro de al frente, sí, es una pista que tiene un cerro, alrededor venden tapos, venden todo ahí puesto de la calle, y sí. al frente había otro cerrito donde podías hacer turismo. Sí. Como un parquecito. Entonces, yo me puse a ver que no se podía ver y comencé a ver unas casitas chiquitas. Ok. Como de 19 centímetros. Ok. Entonces, este, yo al ver las casitas, comencé a, a, a, a ver ¿no? unas casitas blancas, de colores, y comencé a indagar sobre esa raza hace ya como tres dos años, y en eso comienza a pasar el FBI. Ok. Comienzan a pasar mujeres del FBI, comienzan a pasar hombres, con visión, porque parece que me estuvieron viendo y se dieron cuenta. Sí. Pero ese asunto no es del FBI, es del servicio secreto, y ellos claro que saben sobre ellos. Ok. Habitan acá desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, entonces yo comencé a indagar, ¿no? Y, y veo que justamente de esa momia salen ellos. Ok. ¿Cómo dice que se llaman? Eh, el nombre real es toro o tono. Ok. Pero acá en Estados Unidos se le dice común que sería como, cómo ah. Sería con dos Cs, C-C-O-M-O. -O. Ah, ok, ok. En inglés no sé cómo se le diría, ¿no? Con algo así, pero... o King, o quién se le diría, en inglés. Ok, ¿estos seres de qué planeta vienen? Mira, eh, estuvieron más abajo que nosotros, nosotros estamos en esta área, más abajo eh, ellos estuvieron en un planeta dentro del planeta, se subieron hasta arriba evolucionando su cuerpo... Porque eran, este, no sé, eran humanoides, pero con los dientes más grandes, tria de, triángulos, o sea, los habían sacado de su planeta por vampiros. Ok, eran vampiros. No vampiros solamente, también con lobo, también con otros seres. Bueno, tú sabes que cuando pasa eso, el planeta te saca y te mete a otra área. Se te mete y te saca, te mete y te saca. No, no, no, no, el planeta... Eh, Estaban en su planeta, sino como se hicieron un grupo, vampiros, lobos, sí. los lo, lo cambiaron de área, los sacaron del planeta y los pusieron más arriba. Ajá. Pero de nosotros, como decirte, unos 20. Eh, ahí donde ellos, como yo estoy pisando unos 50 metros para abajo mío, hay un área de, de, de ellos, ¿no? Que son más chicos, porque el planeta es más chico y nosotros somos más grandes, es más, El planeta de ellos mide como dos cabezas de nosotros como dos cabezas nada más es muy chiquitito bueno de, de... Sí, pero está dentro adentro de, de esta área del mundo Psicolo... entonces ellos eh, fueron sacados crecieron un poco y se pusieron en ese en ese lado del planeta entonces llegaron a subir de esa, de esa área llegaron a subir a nuestra a esta área de acá que somos nosotros más grandes eh, llegaron a subir a esta área y de y de ellos es que salen ellos exactamente, que miden 19, 20 centímetros, los con. Ah, ok, ok, los con. ¿Esta raza ya falleció? No, está completamente viva, no te digo que yo pasé y los vi en movimiento, siembra, cosechan, trabajan, construyen casas. Ah, ok, ok, sí, siguen viviendo estos con. Sí, eh, es como decirte nosotros, pero entre nosotros si están invisibles, y si son más chiquitos, si están invisibles. Ah, ok, ok. Bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué conocimiento nos acaba de dar? Nosotros pensamos que era una momia falsa, pero nos están diciendo que son los common. Sí, vienen... Eh, mira, ellos tienen dos combinaciones, Lobo uh -huh. y Vipro, que es una raza de los vampiros. Ah, entonces Bypro. subieron. Subieron y evolucionaron a cómo? O sea, deben de tener por ahí algún tipo de sangre vampira o lobo. Si sí, lobo y Pero biker. son normales, o sea, no andan mordiendo, no andan, ya evolucionaron a, a nacer otra vez normal y andan. Es más, miren, este, hasta nuestro. ¿Cómo se llama la parte de la pierna y del pie? El medio, el, mu el muslo. El muslo. No, El muslo, ¿cómo es? El talón, ¿no? El, el talón, el talón. Talón, miren hasta nuestro talón, pero nosotros caminamos y no nos damos cuenta que están alrededor de nosotros, son más chiquitos. Ok. Y son súper buenos. Oh, súper buenos. Pero también tienen, también tienen gente de sitio, de sistema. O sea, y, y ellos eh, están encargados, eh, lo que están encargados de ellos es el FBI. Ah, ya. Digo, el servicio secreto, el servicio secreto, o sea... Entonces, pues el FI fue, el servicio secreto le dijo que ya no esté por acá viendo y lo votaron porque no pueden eh, meterse en cosas del servicio secreto. Oye, entonces, eh, ellos tienen, hablan eh, en inglés, entonces, estos, estos, ¿cómo? Os, por non, el os espérate, os, por, no, y es, es, no, no. Spornol, inglés, me imagino que hablan en inglés, no sé si de acá o de otro lado. O sea, acá hablan en inglés. Sí. Hablan Spornol, entonces. Sí, a ver, de decir hola, dicen holo. Ah, en lugar de hola dice holo, entonces como, hola maestro Néstor, ¿cómo se diría? ¿Holo, monstruo, Néstor? ¿Holo, monstruo, Néstor? Montón, montón, hola, montón, Stone. Olo, montón, stone. Así le dirían a usted, maestro Néstor. Monto es maestro, y Néstor ahí sería stone con S, stone. Como piedra. Como piedra, Ailing. stone, como stone de, de marihuana, está el stone, así stone. Ok, ok, esos son los idiomas que hablan. ¿Y estos se encuentran hombre y mujer o son solo...? Este, sí, y son mismos, pero son, son bisexuales en México también. Son bisexuales. De la mitad de México para acá, porque ellos en miran agua a la otra mitad de México. Ok, ¿llegan a ser bisexuales algunos? Ay, ay, pero no, no, no, no sé. Son más que todos con Peter Pan y con ah. los duendes Ah, ok, se parecen a, son como Peter Pan. Sí, pero llegan a estar con el bando de Peter Pan y con el bando de los duenos, que sería como domo, como duende, sí. Ah, dueno. Eh, dueno, en lugar de duende, dueno. Dueno, sí, una raza de los duendes que es mixta, es verde y roja. Ah, una raza de los duendes, los duenos. Ok, esos, esos no los conocía. Ok. Es una raza de los duendes, pero es como decirte verde... Porque tú sabes que los, andan como peleados los rojos con los verdes. Ah, no se llevan los no rojos llevan con los, los verdes. verdes. No se llevan. Tengo mucha guerra, muchos ratos. Y aparte, verdes de otro lado y rojos de otro lado, ¿no? Pero es como decirte que un duende verde se encuentra con uno rojo. Ya es suficiente para que se maten. No, pues está pero, bien. Ajá. Pero ellos andan juntos los eh, ellos no andan peleados ni con los verdes, ni con los verdes, ni con los rojos. Es como decirte tres, rojo, verde y, verde, y es, verde. Es como los chilaquiles, ¿no? Verdes o rojos. Siempre hay conflicto con los chilaquiles, que si son verdes, que si son rojos, que si pican más los rojos que los verdes. O sea, igual que los chilaquiles. Claro que sí. ¿eh? Los verdes, yo de chico sé que andan peleados con los rojos y los verdes. Es como decirte domo y duende. Tú sabes que dicen que andan peleados los domos con los duendes. Sí, claro, claro, claro. Los domos Está con los los verdes andan peleados con los rojos y no sé qué andan con los domos. Sí. Porque en algunos lados andan un color con los domos y en otro lado andan otro color con los domos. Bueno. Pero estos duenos, dueno, sí. los duenos o, o bueno... Sí. son como pacifistas andan entre rojo y verde y verde Maestro, y también andan entre nosotros Maestro Néstor me dice Evelyn, Evelyn avilés que también ha visto a estos common pero que le llaman de una forma muy extraña, ¿cómo se dice Evelyn en el idioma de los common? Common también tienen algo como tom y con pero no sé cómo Evelyn lo llama. A ver, quisiera saber cómo lo llama ella. No, no, no, no. ¿Qué? ¿Cómo se dice Evelyn en el idioma común Sería acon acon Ok, acon Entonces, Evelyn, acon es como te llaman los common. Y en México se llamaría mi, mi com o mis com a ah, Micon o Miscon también, Evelyn, Micon o Miscon te llama En México se llamaría Miscon con X, Mixcon. o se llamaría Mi, Micon. Micon, ok, Evelyn, ahí tienes tu respuesta. Pero conocido mundialmente sería con dos Cs, una O y una M y una O, ¿cómo? ¿Cómo? Muy bien, pues ya respondimos. mixcona puede ser una Miscona, Evelyn, ¿no? Es más, eh, ¿te acuerdas que te conté sobre el FBI que se pone a contagiar sí, y todo? Sí. Eh, las mujeres muchas veces son sacadas de sus áreas, son áreas <risa> que están más arriba que nosotros, como unos 100 metros. ¿Cómo me repite? Baja? Me repite sí, la pregunta, ¿sí? me repite la pregunta, por favor, que me interrumpió Mira, aquí. Eh, las mujeres, estas que contagian las que trabajan para el FBI. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué hay con ellas? Miren, a 100 metros encima de nosotros, o sea, arriba de nosotros 100 metros, imagínate que hay otro suelo. Ajá. Pero más que esto, son como de campo. Ok. Son como en los años 60, 70, de acá, de, después que llegaron los, los de Europa, invadieron aquí y. Tomaron América, por ejemplo, ¿no? Que ahí estaban los sheriffs, Y después ya hicieron reparticiones, regalos de tierra, todo como la familia Ingalls. ¿Te acuerdas de la familia Inga? Sí, sí, sí, los, los ubico muy bien. Ya, son como de ese tiempo. Y tienen cara de, de, de, de, de, de, de varias colonas, pero tienen como un punto en la nariz, como una bolita en la nariz, entre la nariz, como si hubiese metido un puñete... Y en la mitad de la nariz tuvieran una bola. Esas mujeres ya nacieron con SIDA. Ok. Y viven con SIDA. Ok. En su sitio todos tienen SIDA, porque la porquería de abajo, de aquí y de otro lado, se sube. Como sí. gas. Y okay. ellas ya son como, ya nacieron con SIDA, viven hasta los 38, pero en su sitio viven hasta los 68 años. Ok. Y entonces las sacan del área y luego las encuentran y luego las hacen trabajar para el FBI contagiando SIDA y le ponen este, inyecciones, vampiras, perros, todo. Y, y, y se cambia la cara, el cuerpo con operaciones, con diferentes tipos de cosas, sí. hasta ciencia. Y trabajan para el FBI y no se le encuentra que son de aquí porque no son de aquí, son de 100 metros más arriba. Son de la Yonón que han, re, han nacido y no saben ni qué son Yonón, Yonón, Yovín, y no sé qué tanto nombres Son diferentes tipos de razas. ¿Qué son Yonón, Yonín? Es como decir, yo Yová, son diferentes tipos de razas. Es como decirte, de, eh, diferentes tipos de madres, pero eh, estas son sus hijas, que son sus clonas. Es como decirte México, el Mexicón, que son todos sus clones. Los de, por ejemplo, así se te desdobla con la materia, se te forma un clon. Sí, a mí, se, a, mí, a mí se me desdobla a veces. Claro, se te forma un clon dentro de tu cuerpo con la materia y luego se sale. Sí, sí, sale. Y eso, ese clon que se sale... Sale así como ser... disparado. No, se, se, se, sale en cualquier momento, así sale lo normal y es negro o es azul. Blanco, blanco. blanco, blanco, sí. Y entonces ese lo adopta a México si es bueno, le sirve, no? Entonces le, le, se llama Mexicón. Mexicón, ok, ok. Entonces, estas mujeres tienen cara de ella justamente, de la de la, la Yonon con dos n, la yonon con una n, Pero ellas no saben son eso. Han reencarnado, no? O sea, ella en reencarnación no, no, no saben su vida pasada y le dan mi y se le dan de todo, y les hacen contagiar, sí, así como ese, ese el, el, el, ella está más arriba, ellos están entre nosotros. Sí, ok, muy bien maestro, pues eh, quiero agradecer por pues, la explicación que nos ha dado sobre esta momia, y que ojalá lo tengamos pronto aquí, ya lo habíamos extrañado. Claro que sí, ya puedo transmitir después de una semana, me cortaron el canal. ¿Por qué le cortaron el canal maestro? Es increíble. ¿No me van a monetizar los videos por andar enseñando otros otros videos de otros? Please, eh, ¿Cómo se dice cuando se llama de Facebook? Este, ¿cómo? Memes. ¿Cómo? Memes. Memes, ok. Momos, memes. Ya, memes, videos, películas. era eran como a las 3 de la mañana y estabas enseñando una película de vampiro de dos hermanas. Ajá. Y de repente, pum, me cortan el canal y me lo suspenden una semana. Uy, qué feo. Sí, me dijeron que son dos, desde una dos semanas me lo suspendieron una semana. La cosa es que recién estoy con, con todo el contenido nuevo que voy a hacer, estoy haciendo todo millones. Sí. Pero todavía no lo he editado. Muy bien. Muy bien, maestro. Honesto. Y entonces, este, ya puedo transmitir. Quería decirle a todos que disculpa porque no podía transmitir, pero se me hace el polvo que YouTube, a pesar de que no me va a monetizar el video, me suspenda la cuenta una semana. O sea, me parece injusto. Claro, yo creo que los morollos están eh, detrás de todo eso. Sí, pero bueno, tuve que borrar videos, que me dijeron que, que, que, que, que no eran válidos, borré todos los videos, todo y. Y ya puedo transmitir desde hoy, pero me voy a esperar unos días a aparecer. Que ya tenga lo, los videos hechos. Maestro, una última pregunta. Eh, ¿Ya tiene al, alg, algunos este, Padawans, algunos eh, iniciados para que le depositaron los 20, dólares Estaba tan... No, $2,000. Estaba tan débil, uno quiso que, que, que, que le deposite. Me, me puse a limpiarlo. Estaba tan débil, brother, que que dos días no me salí de la cama, mi cuerpo estaba que me dolía, mi espalda, me estaba debilitado por alento, que al final este, ya, ya no pude en ese momento, pero sí estaba bien debilitado, y me di cuenta que había naves alrededor mías de, debilitándome, justamente para que no haga ciertas cosas. Ok. Eh, es más, no podía ver bien, porque estaba como debilitado totalmente. Debilitado, y no solamente esos días, sino días antes ya me habían atacado para debilitarme, para okay. que no cure también. Ok, Ma eh, maestro, ¿tiene entre sus discípulos un tal Martín? ¿Un tal Maestro Martín? Uno que dice que lo votaron por hablar a Melissa. Ah, no, no sé. A lo mejor sí, ¿verdad? Sí, tengo un Martín, pero no, no, no, no, no, no, no, no sé si es el que lo bloquearon para decirle a Melissa que quería estar con ella, no sé qué cosa. Ah, bueno. Pero sí, tengo varios. Muy bien, maestro, pues le agradezco mucha, muchas. otra cosita, eh, ayer o ante, ayer hablaron de la muerte, yo y me mandaste su mensaje, pero no, no lo leí hasta después que cerraste el, la transmisión. Así es, así es, maestro. Entonces, este, te quería hablar que, por ejemplo, el amo de la muerte es de Satanás. La Santa Muerte trabaja para el mismo infierno que fue tomado por el Padre de toda rama, que sale en carruaje de fuego y todo, y hay diferentes infiernos donde hay diferentes muertes, y hay diferentes infiernos donde hay diferentes diablos, demonios, demonios, o sea, no te puedes, tú con un hombre no puedes decir exactamente cuál hasta que especifiques de qué infierno. Porque tú sabrás que la estrella de David, la estrella de Jerusalén de David, que David envió, porque fue David el que vio la estrella, eh, también la tiene Satanás invertida, que representa a la cabra. La cabra es Luzbel, después de castigado se hace la cabra. Eh, también está la estrella del demonio, que tiene un círculo rojo, que es también la imitación o la simulación de la estrella de David. La de cinco puntas. Ok. Entonces okay. también hay, hay varias muertes, ¿no? Pero ya hablaremos de eso otro día. Eso, un abrazo, Ona. ¿no? Exacto. Otro día hablaremos de eso. Un abrazo, Maestro Néstor. Un gustazo que esté esta noche aquí saludándonos. Bueno, hasta luego. Un gusto. Que esté bien. Bueno, ya el Maestro Néstor nos dijo que la momia era real. Aquí tengo un mensaje de, de, de Moret. A ver, déjame ver. Eh... Yo, amigo, aquí estoy, en mi estudio, donde siempre grabo, yo creo que si escuchas, y luego con el micrófono de de, pues de la computadora, pues se va a escuchar más, güey, Ya si abro la ventana, ve, escucha, está bien cabrón, güey, y es que se me fue la luz, y tenemos ese general. Amigo Moret, no, la verdad no se escucha tanto. Me gustaría que me llamaras por teléfono, pero al teléfono del programa, para que nos platiques qué fue lo que sucedió con este doctor, qué fue lo que te dijo, estamos en vivo, y estamos hablando sobre la momia. Si sí puedes hacer la llamada a mi otro teléfono, al, al teléfono del programa y platicarnos tantito cómo, cómo sucedieron las cosas. Vamos a ver si, si Moret está disponible, si nos llama y nos explica... ¿Qué fue lo que eh, dijo este, este doctor sobre la momia? Y, y bueno, para que nos enteremos, lamentablemente, pues este doctor el día de hoy tenía una cita con nosotros y no se apareció. Ojalá Moret nos explique por qué, ahorita que, que pueda ver el mensaje. Gracias, Apeto Marmo. dice buenas noches mi hermano, que tenga buen martes. ¿Ya es martes? Ya es martes. Un abrazo a Beto Mármol, que nos dejó 50 pesotes. Beto Mármol, abrazotes. Mil gracias, mi hermano, por apoyar estas transmisiones, los superchats. El día de hoy estamos hablando sobre la momia que fue descubierta en Tasco Guerrero, una especie que dicen ser extraterrestre. Estamos precisamente viendo o vimos un, una transmisión, un, un video de Fernando Correa, y también estábamos viendo una de César Buenrostro, pero tenemos más eh, videos que hablan acerca de esta momia, ya vimos la, la opinión de César Buenrostro, vamos a ver, aquí tenemos otras opiniones, de, eh, por ejemplo, eh, descubrir momias alienígenas en Taxco. ¿Es ¿Verdad? la verdad oculta, a ver, vamos a ver este video de verdad oculta, el médico mío, vamos a... a... Creo que esta persona me habían dicho que la invitara al programa, ¿no? Es esta persona a la que me han dicho que invite. Eh, yo no lo conozco, pero me acaba de salir. A ver, vamos a ver si es... militar retirado investigador Pablo Enrique García Sánchez de la asociación Nahui o ha presentado un nuevo hallazgo, una momia petrificada... Ok, eh, nos acaba de decir Arma1Team, dice Ox, yo también mandé un superchat y no me leíste. Sí te leí, mi hermano, pero me mandas, eh, me mandaste un mensaje para que yo leyera algo que estaba fuera del tema, por eso ya no lo terminé leyendo, pero para que no digas, lo voy a leer, voy a leer lo que me mandaste, dice, hola Oxlack, oye, tengo un canal de sneakers, tú de ideas y a mí qué, pero te, mande, me, te mando mensaje por lo siguiente, el año pasado un colectivo de Nueva York, Hizo un custom sobre unos tenis Nike con un rapero que se llama Lil Nas. Fue bastante polémico porque el par está inspirado en el sanatismo. Fueron 666 pares, tiene una cruz invertida y un arte muy canijo en la caja. También se dice que contienen una gota de sangre humana en la cápsula de aire. Eh, Nike demandó al colectivo y a su vez este tuvo que mandar a destruir los pares Pocos fueron los que salieron a la venta y dos de ellos están en México. Uno en mi colección personal. ¡Oh! Si te interesa grabarlo por todo el contexto del que está rodeado y analizarlo, los detalles que agregaron a él con gusto, lo puedes hacer. ¡Oh! Hola, mi hermano. Creo que sí, está interesante esto de que tú tienes un par. Me gustaría saber por qué de todos los pares que existían y solamente hay dos en México, ¿por qué tienes uno tú? Está interesante eso. Eh, lo podemos platicar mañana, por ejemplo. Mañana tenemos una, una plática sobre el diablo y me parece que sería buen tema eh, y nos podrías llamar y platicarnos al respecto, ¿te parece? Mañana 10 de la noche estaremos por aquí, así que gracias por mandarme esta información. Saludos. Ahí está, para que digan que no, que sí le contesté al buen Arma 1 Team, ahí lo tienen ya. Su mensaje ha sido contestado. Vamos a escuchar ahora sí este video de, la ah, de cuerpo cuenta. entero y un cráneo supuestamente alienígena. Se trata de Citaltamini, hermano de las estrellas, y vestigios de una cultura desconocida descubierta en un túnel de un cerro en el municipio de Taxco. Comentaros que me he puesto en contacto con él a través de Facebook para poder realizarle una entrevista y tener más información. Pero antes de matizar sobre los nuevos hallazgos, comentaros que todo se basa en una supuesta antigua cultura ancestral anterior a los incas, mayas o aztecas. Sería la cultura Azlan o el reino de Mu. Sea como sea, la base de estos descubrimientos es que nuestra especie ha tenido que convivir o al menos ser testigos de seres extraterrestres de las estrellas. O quién sabe, tal vez, que han poblado la tierra antes que nosotros... Desde las piedras de ojuelos hasta momias petrificadas de Nazca. Este tema siempre ha estado envuelto en un aro de fraude, saqueadores y poca transparencia en los resultados de las investigaciones. Sinceramente me parece un tema apasionante. ¿Sabéis que en el canal hemos hablado de las piedras de los ojuelos? Es decir, se van encontrando piedras que tienen pues bueno unos grabados, unos dibujos donde se ve claramente ovnis extraterrestres, viajes espaciales, cosas increíbles. Os estaréis preguntando, ¿esto es falso? ¿Es verdadero? Obviamente no se puede saber. Lo que no voy a hacer yo es rajar a este señor, porque señores, eso no estaría bien. Os muestro la información y os daré mi punto de vista. Quiero hacer una entrevista. Me encantaría tener más información fiable, es decir, análisis, imágenes, radiografías, cosas que él afirma que ya tiene. Os explicaré todo un poquito cómo funciona. Pero se van encontrando este tipo de objetos o hay gente que se dedica a fomentar esto. Por desgracia, y sé que muchos lo estaréis preguntando, es ¿por qué siempre hay como una cortina de humo entre plataformas de pago, conferencias, incongruencias? Aunque okay, vamos a ver si eh, presenta aquí las momias, aquí están, Hace que esto suene más a algún tipo de fantasía o creación. Yo no puedo saber si las momias de Nazca son falsas, si las piedras de ojuelos son falsas, porque yo no puedo hacer eh, análisis, ¿no? Es decir, con carbono 14, la resina, que ellos dicen que sí, es decir... He estado siguiendo el trabajo de este señor y, bueno, ha estado envuelto en todo este tipo de investigación o fomento. Dice que él ha, él ha podido hacer análisis de esta resina, de estos objetos de jade en los ojos. Hay una resina y dice que tiene una antigüedad de 24.000 años. Obviamente, este dato, si se puede demostrar con una hoja que diga, análisis de tal laboratorio privado, obviamente, que cuesta un dineral. 24.000 años de antigüedad, lo que es nuestra lógica de la sociedad o de la historia, se desmorona. O hay unas grandes lagunas que se podrían llenar. Tampoco yo no veo esos análisis. Había uno de Arizona hace mucho tiempo, pero no existe. Es decir, el documento, ¿dónde está? Quiero el documento con todos los folios firmado por tal doctor. Tac, huesito. Conseguir al menos. Estoy viendo si presenta el cráneo, porque lo que acabamos de ver es la momia, pero hay un cráneo. Aquí está el cráneo, vean. Aquí aquí va a hablar sobre el cráneo. Un poquito de, de este tipo de programa, pero haremos cambios. Esperaré, como siempre, vuestro apoyo y vuestra atención. ¿no? Si seguimos viendo las otras imágenes, otros descubrimientos, este cráneo me ha parecido... Yo creo que a todo el mundo le está llamando la atención no únicamente a la forma, ya que es una locura, ¿no? Imaginaros un ser hipotéticamente con ese cráneo. Corres, o sea, corres. No te queda saber eso, ¿verdad? Bueno, observamos que tiene un par de dientes colocados. Y se observan que son dientes, ¿no? no hace falta hacer ningún análisis ni siquiera ampliar la imagen. Se observan esos dientes y luego observamos como unos colmillos o los frontales que son como alargados, pero parece que el material, o al menos visualmente, sea muy similar a lo que sería todo lo que sería la cara. ¿no? Y sé que alguno de vosotros, incluido yo, estoy pensando, puede ser algún tipo de tallo de una madera. ¿de acuerdo? con un tratamiento luego vemos también unos grabados debajo, es decir en el hueso se le hicieron grabados o eso luego se hizo después, un pequeño análisis para despedirnos, vemos este cráneo que nos está maravillando ¿no? un poquito, incluso pues los, los dibujos o los grabados que tiene la parte inferior, cogemos una imagen en Google fijaros, en este caso es un cráneo de, de un toro, un toro que no tiene cuernos, voy a seleccionaros esta sección de aquí, lateral izquierdo la anomalía, vamos a decirlo cráneo de momento, para que lo veáis ya a la derecha os he colocado el cráneo de un toro. No sé si puede ser de un burro o de cualquier otro animal. ¿no? Si nos fijamos, es muy similar a esta parte de aquí. ¿no? Fijaros, lateral ojos, esto simplemente también hay que entender la perspectiva. ¿De acuerdo? Si yo levanto esto de aquí y bajo esto de aquí, pensad que esta imagen no está bien tomada, pero sería algo similar. Tendríamos la parte frontal del hocico. Ok, bueno, por eso precisamente quería... Eh, ir a visitar a este hombre y que nos presentara este cráneo de extraterrestre, esta momia y todos los eh, artilugios que se encontraron supuestamente en esta tumba, lo que aquí eh, este chico menciona de verdad oculta, sí parece mucho, mucho a un cráneo de, de un romeante, eh, vemos algunas características muy similares, Solamente en la parte donde sería el cráneo está abierto y tendría unos dientes que como vemos están como tallados de la misma madera. Y es que esto parece madera en realidad, no parece un hueso, es una mareda, ma, mareda es una, mareda, una madera que, que está tallada, eso es en mi percepción. Por eso quería ir hasta allá, por eso les pedí su ayuda para que pudiera tener viáticos e ir, pero bueno, no se pudo, y bueno, pues tampoco nos han dado la entrevista, así que, pues, eh, este misterio se quedará así, se quedará de esta forma, si hay alguna otra posibilidad de que yo pueda ir y conocer estas cosas eh, de primera mano, pues les avisaré para que me echen la mano, y que podamos resolver el caso Sería, Hubiera sido increíble que si nos hubieran dado la entrevista Que si se hubieran cooperado Y que hubiera traído pues ya mis eh, opiniones con respecto a estas piezas Que dicen ser un cráneo de extraterrestre Que son una momia extraterrestre Y que solamente los ha presentado por ejemplo en este caso Fernando Correa Que es parte de lo que es eh, Tercer Milenio de Jaime Maussan y las redes sociales no he visto algún otro programa de televisión que las muestre y quizá quizá pueda hacer que, eh, que esto se vuelva más popular y a ver qué sucede por lo pronto bueno no me contesta aquí mi amigo Santo Moret déjenme ver si yo tengo el audio de Santo Moret a ver vamos a ver perdón me equivoqué en el audio pasado el doctor tiene un programa el martes y me dice que si podemos el lunes por favor por la noche, ya nada más que me digas tu horario y me mande ok, eso fue, Ah ya ya, ya lo vio Santo Moret, lo va a ver entonces vamos a tener ya este testimonio de Santo Moret de qué fue lo que sucedió con este doctor, porque hoy lo teníamos y también eh, Santo Moret iba a estar como invitado pero, pero no, se, no se realizó, vamos a esperar a que Santo Moret escuche el audio estaba en línea hace un momento. Tengo por aquí un audio que él me mandó donde me especificaba qué fue lo que sucedió. Eh, ¿Saben qué? No, no está aquí el audio. Ok, hermano, ahorita checo si lo puedo contactar. No, ok, eso fue su respuesta. A ver este. No, no, bueno, Santo Morel también creo que tiene algunos problemas y no está recibiendo los mensajes, pero bueno, hoy quería precisamente hablar sobre esta momia extraterrestre, eh, por el momento tenemos algunas eh, ideas con respecto a las fotografías que pudimos ver, ya, ya vimos las opiniones o escuchamos las opiniones que tuvo César Buenrostro, en este caso el chico de La Verdad Oculta, eh, yo no puedo afirmar nada, tengo más dudas, en realidad no puedo decir si sea verdadero o sea falso, lo que yo tengo son dudas, ojalá me las pudieran responder, por el momento vamos a dejar este caso en paz, pero si se vuelve más popular, écheme la mano, écheme la mano y voy a investigar, voy a revisar de qué son estos cráneos y pues a verificar o desmentir, depende de lo que sea, les parece, por otro lado, me llegaron algunas, eh, a, a, a algunos mensajes también de un Nahual que estaba atacando un poblado de, de Morelos, me parece, y que toda la gente comenzó a, a pintar cruces en sus puertas. Esa historia mañana la vamos a tener en el canal de YouTube, Así que cualquier cosa que salga, cualquier fenómeno de internet, cualquier cosa que se haga viral, mándeme mensaje a mi correo, mándeme mensaje a mi Instagram, a mi página de Facebook, al WhatsApp que ya conocen aquí del programa y yo los estaré, los estaré armando, los estaré revisando para presentarles las historias y platicar al respecto. El día de hoy, pues lamentablemente eh, no estuvo nuestro invitado, pero hablamos de la momia que era lo importante. Y mañana tendremos esta plática con mi amiga que será sobre el diablo. Eh, si tienen historias del diablo, por favor, guárdenlas para el día de mañana para hablar precisamente cosas del diablo. Mañana sí hablaremos cosas del diablo. Yo tengo algunos, algunas leyendas mexicanas que hablan del diablo y bueno, vamos a hacer una dinámica precisamente con, con esta idea del chamuco. Mañana hablaremos del diablo. Mañana los espero, 10 de la noche, estaremos aquí en vivo y en directo. Mientras tanto, nos vemos en Patreon. Quiero decirles, eh, quiero confesarles algo. El día de hoy terminé, terminé mi, ter mi, mi séptimo libro, el de criptozoología. Terminé el séptimo libro y va a comenzar a hacerse los diseños, los dibujos, ...y Hola. todo lo demás que se tiene que hacer para realizar el séptimo tomo de criptozoología Oxlac... ...que tocó nada más y nada menos que el Chupacabras, hoy lo terminé de escribir. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, soy Néstor, el maestro Néstor. Mira, solamente te quería decir que después que termines en 10 minutos, centro a grabar... ...aunque no tengo mucho contenido... Y decirte que se llaman, ya averigué se llaman pulgares o se llaman plo, plomo, sino que los que vi que se llaman como hace como 100 años, eh, llegó gas a su sitio, se volvieron de 20 centímetros cuando eran de pulgadas, y, y por eso ahora la raza se llama como, pero en otros lugares se llama cone, cone, cone y, también, y también se le conoce como plomo, Plono. O plomo. Plono, plomo, y, cole, con, con, contra, de, y, para. también se llama pul, pul, pulgar. A pulgar, esos eso también se llama pulgar. No sé tú cómo los conoces a los chiquititos que están entre nosotros chiquitos en la, abajo de la tierra. Me da ansiedad pensar en, en los chiquititos, señor Néstor. Eh, eso... Pero no sabe usted exactamente cómo se llama, cómo usted le, le, le decía o cómo los ha escuchado que le dicen. Al chiquito, ¿Al chiquito, le... al chiquito, al chiquito atravieso, atravieso, atravieso, uno. ¿cómo le dicen en su sitio? Al chiquito, atravieso, porque pues, como, como son niños. Trazón, Tra... trazón, ah. bueno, okay. yo voy a grabar dentro de 10 minutos que cortes tú, y buenas noches y hasta luego, para todos los que quieran ver. Ah, va 20 minutos, 50 minutos y ya me voy también porque quiero dormir. Maestro Néstor, ¿en su, en su transmisión va a hacer psicomagia? Eh, mire, yo lo que hago es un poco de vibra, un poco de... le doy pensamientos positivos, recuerdos, y le doy un poco de, de, de, de, así, de, de sensaciones, le doy vibraciones les doy sentimientos y también de paso los voy curando y sacando algunos clones, algunas materias y agilizando el trámite de curación solamente para que haya evidencia ¿no? de, de los poderes que ofrezco que son ciertos. Yo no estoy dando los poderes con traje, estoy dando los poderes naturales porque el traje tiene otro precio. ¿El traje es de primera comunión o...? de confirmación. No, el traje es traje él, traje yo, traje tú, todo tipo de traje, hola, depende, también es traje de de virtuales, ¿no? En sueños, que son trajes militares, y también son todo tipo de trajes, y también trajes de servicio secreto, como FBI, trajes así, como In Black, Black, Chippy, depende qué traje, adopte, no, te porque tengo una... Alta, exacto que tú quieras uno en específico. Ok. Yo te puedo dar en, ese en específico, pero eso cuesta mil dólares precio base. Ok. Y lo podés decir, estoy dando ahorita por mil, pero ya en un rato lo voy a subir. Okay. Pero ahorita por mil dólares. Y claro que puedes darme en pagos. Me gustaría que pudiera bajarse, maestro Néstor. ¿Cómo que bajarse? Pues sí, de la cuota de $2,000 a más barato. Es que los poderes, yo no te miento, eh, yo te estoy dando poderes que de plantas, de ambientes, de otros, eh, los poderes te van a hacer dominar la mente, hacer ver, volarte, teletransportarte transportarte, eh, infinidad de cosas, son naturales, no son contrarios. Y los poderes no bajan de, de, de un porque imagínate adquirir esos poderes de, de visión, de visto psíquicos, o videntes, o de brujos, de magos, de, de lo que sea. ¿no? Maestro, no son poderes, son magia Maestro, pero ¿dónde? Maestro, yo escuché a alguien que, que dice que ustedes nos están engañando porque el LSD le da lo mismo más barato. Es que yo sí si tengo el poder para darte poderes. Yo naturalmente te doy poderes, no con traje, porque traje también te puede dar ciertos poderes, pero tú tienes que subirle de nivel. No, pero ustedes... estoy dando poderes, eh, es como decirte, tú agarras, tú has visto Goku cuando hace sus poderes, que, que, que, que, que junta todos los poderes del ambiente y, te, y hace su... Ah, la, la gente que dama. Poder. La gente que dama. Claro, la gente que dama. Así yo hago. Junto todos los poderes del ambiente sí. y te los meto a tu cuerpo. Luego que te los meto a tu cuerpo, lo combino contigo. Para eso yo primero te, te limpio como un día, los limpio, los meto para que no te asorben el poder, no te lo roben, y hago que el poder sea tuyo, y tú ya tengas poderes, en forma natural, para mí es algo muy natural, lo hago pensando nomás. Está bien. Y, y, y, y por eso los poderes cuestan tanto, pero yo nomás lo estoy dando a dos mil a plazo. Muy bien, ¿Y ¿en una sola sesión se lo puede meter a muchas personas? Claro que sí, pero primero tengo que limpiarles, porque pueden robarle el poder, haberle recibir el 100%, que el fiel de poder va a recibir el 20 o el 30%, porque los que están adentro, tanto como demonios, mal, clones, todo, eh, bacterias, se van a absorber el poder. Muy bien, maestro. Pues está bien, eh, vamos todos a ver su transmisión y que nos muestre eh, su poder. Le mandamos un abrazo, maestro Néstor. Igualmente, hasta mañana y feliz este feliz día feliz navidad feliz navidad maestro néstor saludos feliz navidad y próspero año gracias pues ahí está el maestro néstor para que les meta el poder eh, vayan a su canal ahora va a empezar a transmitir eh, dice moret que me está llamando o sea ¿Qué, qué horas son? Son dos horas ya de transmisión. Si Moret no me marca en, en dos minutos, pues yo creo que ya terminaremos la transmisión, porque me está diciendo, te estoy marcando, pero estaba ocupado pues, por el maestro, el maestro Néstor y sus superpoderes. <tose> Tenemos ya la llamada de Santo Moret. Buenas noches, Santo Moret, estamos aquí en la mentira, la verdad, los fenómenos sobrenaturales y el misterio y el enigma de este mundo desconocido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido mi querido Joaquín? Estamos transmitiendo aquí desde el Estado de México para el Estado de México y todo habla Hispán, hermano. Un gusto saludarte, mi Oxlack. ¿Cómo muy, estás? Muy bien. Eh, les platicaba a la gente que realizaste la investigación del contacto de este señor militar, doctor, que presentó la momia extraterrestre y el cráneo extraterrestre. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué hubo una negativa de que fuéramos a visitarlos, ¿cuál fue eh, lo que dijo acerca de dónde se encontraban ahora la momia y el cráneo? ¿qué pasó? Sí, mira mi hermano les platico a la audiencia, un gusto saludarles a todos, mira la cosa fue la siguiente, como me dio la tarea de contactar a, al doctor este, pero lamentablemente eh, bueno, buscando en internet encontré un consultorio me parece que él da este, consultas médicas, vaya y pues bueno, esto es en Acapulco, Guerrero, en el estado de Guerrero en México, y pues me contacté con su secretaria, me dijeron después que me, me llamarían de regreso para comunicarme con el doctor, me regresaron la llamada, y ya logré contactar con el doctor, y, y, y me dijo que, este, que un gusto que, que haya tenido interés en marcarle, ya le expuse que teníamos la intención de visitarle incluso, porque era nuestra intención visitarle hasta donde estuviera, claro. para conocer estos, estos restos ¿no? de esta momia que, como tú sabes, pues el contenido que yo hago, pues también es del fenómeno extraterrestre, del, del fenómeno ovni y contacto extraterrestre. Entonces, muy interesado, pues, es tu servidor, tanto como, como, como tú, pues le dije, le dije mira, este... La cuestión es la siguiente: querem, tenemos intención de visitarle para conocer esta pieza en, en particular. Cuando estaba hablando con él sobre esto, no me dijo este tipo de tajo, pero me dijo: mira yo tengo dos cráneos alienígenas y, y, y con gusto yo se los mostraría. Y obviamente, pues, con mucha delicadeza, pues sí le, le insistí, eh, le, le reiteré que lo que queríamos era. Pues tener la, eh, la pieza esta que exhibió en una, audit, en una conferencia en Tasco, Guerrero. Que bueno, Tasco y Acapulco están un poquito alejados, pero pertenecen al mismo estado. Y pues pensábamos que estaba la pieza en, en. El doctor tenía la pieza y también el doctor estaba en Tasco. Entonces, pues él, le, le, le insistí y me dice mire, ¿qué cree que la pieza no va a poder ser mostrada una vez más ya? Porque las personas que me prestan estos, estos vestigios, estos descubrimientos, pues ya no quieren eh, que les... que salir al, al, al aire y que esta pieza que ya no sea este, exhibida una vez más. Y se me hizo muy raro, y entonces le pregunté el por qué, y me dijo que la persona que encontró este, este vestigio alienígena, entre comillas, ¿verdad? no sabemos a ciencia cierta si es verdad, y creo que nos vamos a quedar con la incertidumbre, pero pues bueno, me dijo que esta persona que descubrió esta momia está desaparecida, ya no la encuentran, están indagando, están buscando, y la familia dueña de esta pieza pues está muy preocupada por su integridad. Incluso me dijo, no puedo revelar nombres, no puedo revelar ubicaciones. Le dije, eh, doctor, yo entiendo y, y respeto mucho la privacidad de estas personas. Y si así lo quieren, miren, denos la oportunidad de visitarles. Eh, podríamos nosotros eh, pasar por usted, ir con estas personas. Y vamos a sacar en el documental los de estas personas que usted quiera que saquemos, o si así lo decide, pues lo mantenemos en el anonimato. Lo único que queremos es conocerle a usted en persona saludarle y conocer esta pieza, pues, enigmática, ¿no? Tan, que se ha hecho tan viral en, en todo habla hispano, incluso en, en otros países. Y el doctor me dijo que ya no iba a poder ser, y mucho menos nos podíamos... Eh, o sea, era ro rotundamente negado que nosotros nos pudiéramos acercar al estado de Taxco a ver a estas personas, ¿Eh? entonces yo le dije, me tomé el atrevimiento de decirle, mire doctor, eh, yo, yo estoy en la disponibilidad y estoy seguro que mi amigo Oxlack Castro, pues este, estamos en la disponibilidad de, de pagar los viáticos de estas personas, y verlos en donde usted nos diga, porque el doctor se encuentra en Acapulco, guerrero, entonces me dijo, pues mire, déjenme checar, déjenme ver si puedo localizarles y si aceptan venir aquí a Acapulco. Dije, ok, estaría de lujo, estaría perfecto. Me dice, pero de todas maneras, si no es así, yo estoy en la disponibilidad, se portó muy, muy amable el doctor. Y me dijo, yo estoy en la disponibilidad. Y estaba en la disponibilidad. Ok, se, se fue nuestro amigo. Ah, bueno, ¿estás bueno, ahí? Bueno, bueno, bueno. Sí, nos quedamos en la disponibilidad. O sea, y quedamos de que íbamos a hacer una transmisión esta noche. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ya no vino el doctor a la transmisión? Qué raro, hermano, me acaban de apagar las luces ahorita. Pero bueno, este... No, eh, Ah, entonces yo le dije, ok, bueno, si no se puede, eh, le agradezco mucho, y pues sí si nos gustaría platicar con usted, nada más díganos en qué fechas, me dijo sábados o domingos, cualquier sábado cualquier domingo por la tarde, nos podemos ver sábado por la tarde, domingo en el día, en Acapulco, Guerrero, y con gusto les, les atiendo. Dije, ok, perfecto, qué, qué, qué buena onda, si no se puede ver esta pieza, que ya fue cuando ya yo sentí que, pues que la cosa no iba tan, tan creíble, ¿no? Uh -huh. Ya sabes ya te sabes tú que hay muchas personas que se acercan con nosotros por el contenido que creamos, pues de repente para decirnos oye, encontré un vestigio arqueológico, oye, en tal lugar espantan. Y pues la verdad es que no, y es lamentable. Eh, sí si me llevé este, una desilusión muy grande, porque al momento de que me dijo que esta, estas personas ya no iban a enseñar la pieza más, que ya no estaban en condiciones de, de platicar con nadie, incluso dijo con ningún medio, entonces ahí sentí una desilusión muy grande y dije, qué mala onda, porque puede que se trate de algo que pues, no es real, no sí. eh, que de primera, pues nosotros pues, antes de saber si es real o no, pues empezamos a investigar y después, este, pero siempre con ese lado escéptico, ¿no? Sí. De, de la investigación. Ok. Bueno, después me, le dije, ok, doctor, eh, eh, me parece bien, ya no vamos a poder ver la pieza, pero le pediría de favor, si echar un empujoncito más para lograr conectar con estas personas, y le repito, le pagamos los viáticos a Acapulco si es necesario para que se trasladen. Y sería bajo las, las condiciones que ustedes digan, ¿sí? Y, el, y van, manejaremos el hermetismo que usted me diga. Y pues, bueno, me dijo que iba a hacer lo posible por hacerlo. Eh, posteriormente, le invitamos a, a una entrevista para que apareciera aquí en tu canal. Uh -huh. Y lamentablemente, pues, bueno, de primera me dijo que sí, muy amablemente, me dio el horario y todo... La, la fecha, nos dijo que hoy lunes, eh, estuve mandándole mensajes, no me los respondió y pues bueno, hasta la fecha, ¿no? Ahorita ya es de madrugada, no me ha respondido y pues bueno, no, yo creo que... ¿Le entraron los eh, mensajes? Sí, sí, claro, le llegaron los mensajes y pues obviamente yo lo, lo... lo que creo es que vio tu contenido Ajá. y pues ha de haber dicho, este hombre está preparado y pues, o sea, es mi opinión, ¿eh? okay. este hombre está preparado y pues mi caso es un caso que no es real, ¿no? Eso es lo que quiero pensar, ¿O hermano, o sea, no me deja otra cosa que pensar debido a todos los acontecimientos, ¿no? ¿Y le los vio? Los, o sea, ¿se le aparecieron las palomitas azules? Sí, claro. Ah, o sea, que sí vio lo, los mensajes que le mandaste, te dejó en visto. Exacto, sí, sí, sí, o sea, los mensajes le <risas> llegaron porque también, por ejemplo, yo le mandé mensajes, o sea, desde, desde ayer. Ok, ok, uh, pues qué Es Qué raro. Es muy rano. raro, es muy raro. Y, y es que también si, si tienen los cráneos alienígenas, pues es uh, algo muy, muy interesante que nos los hubiera mostrado en cámara. ¿Estás pues, de acuerdo? Porque también le, le oh, y un correo electrónico para que me hiciera llegar algunas fotografías que me prometió que me iban a enviar uh -huh. de esta supuesta momia alienígena. Exacto. Exacto. Exacto. Y no correo. Perfecto. Bueno, ni modo, vamos a ver si después contesta y si no, eh, pasaremos a algunas otras investigaciones. Santo Monet eh, eh, y yo estamos trabajando juntos cuando se tenga que ir a a buscar algunos de estos misterios para documentarlo. Así que Santo estará por aquí en muchas ocasiones platicándonos lo que sucedió o dentro de los, de los videos. Así que ahí está el buen Santo Moel, que también pueden encontrar en Facebook. Te mando un abrazote, mi hermano, y estamos en contacto. Mi hermano, un abrazo y un gusto, como siempre, saludar a tu audiencia. Nos vemos pronto. Saludos. Saludos, hermano. Ahí está Santo Moret, eh, son las 1.53 de la noche, próximamente ya en dos, siete minutos, serán las dos, así que vámonos todos a descansar, quien eh, se encuentre todavía con la energía puede ir al canal del maestro Néstor, que va a mostrar magia real. <coughs> Gracias, dice el mago dormido, deberías ir tu, por tu cuenta oxlagnamas nada más de puro coraje y le tumbas el teatrito de la momia por eso les pedía que me ayudaran con los viáticos, o sea, yo les dije, o sea, sinceramente yo les dije, quiero ir, échenme la mano con los viáticos, me voy a gastar dos mil pesos seguramente en ir y venir, pero pues no, no, no hubo tanta respuesta, entonces por eso ya no pude ir, porque sí era lo que iba a hacer, irme directamente a Taxco, y ya en Taxco hacer entrevistas a las personas que pensaban sobre la momia, si la habían visto, si dónde estaba el doctor, si que si nos los mostraban, etcétera, pero pues no se pudo. Eh, sin embargo, pues espero que en algunas otras oportunidades me puedan apoyar y podamos hacer las investigaciones pertinentes. Los quiero mucho. Gracias a todos. Les mando abracitos. Mañana nuevo video en el canal y en mis redes sociales. Y por la noche estaremos hablando del diablo. El diablo. <risas> Alexa, ¿quién es el diablo? Cada quien tiene su punto de vista sobre esa cuestión. Alexa, volumen 5. Cada quien tiene su punto de vista sobre esa cuestión. Alexa, ¿tú crees en el diablo? Cada quien tiene su punto de vista sobre esa cuestión. Alexa, ¿quién es el diablo? Cada quien tiene su punto no, de vista no, no, no. sobre esa cuestión. Alexa, ¿qué opinas del diablo? Lo siento, no lo tengo claro. Alexa, ¿el diablo es malo? Según Wikipedia, el diablo es la personificación del mal tal como se concibe en diversas culturas y tradiciones religiosas. Se ve como la objetivación de una fuerza hostil y destructiva. La historia de este concepto se entrelaza con la teología, mitología, psiquiatría, el arte y la literatura, pero desarrollándose de forma independiente dentro de cada una de las tradiciones. Históricamente en muchos contextos y culturas se le dan nombres diferentes, Satanás, Lucifer, Belcebú, Mefistófeles, Luzbel, Baphometión, atributos y representaciones. Muchas gracias, Alexa, eres muy amable. Gracias a toda la gente, buenas noches, hasta mañana. Mañana aquí nos vemos en un capítulo más. Esto será la rajada peludona especial del diablo. Descansen, hasta mañana. Nos vemos en Patreon y en mis redes sociales.